Bueno, buenos días. Eh, este es nuevo programa de Goza con Valdez... Yo que es un programa de Goza con Valdez, obviamente. Okay. Okay, okay, okay. Se escucha bien, ¿verdad? Okay, okay. Bueno, buenos días ya, ya les dije, buenos días ya recibí. No creo que tenga necesidad de, de presentar a los ponentes. Como les dije, yo creo que no es, no es necesario presentar a los... A los ponentes, doctor Luis Brito García, García y la doctora Pascualina Cusco. Estos son, son ponencias fundamentales. El tema económico, no solo en Venezuela, en el mundo. Toda persona, sea una, una economista post Iván Robinson, todo el mundo debe saber de economía para dejar de engañar por los economistas. Y lo decía una economista es que sin lugar a duda la, el tema de conocer la economía es tan importante porque al final es el trasfondo de todo si alguien, estamos en una guerra económica, todas las guerras son económicas todas las guerras, el trasfondo, hay un problema económico, es algo económico de manera que es fundamental este tipo, escuchas mal allá este, es fundamental este tipo de cosas. voy a hacer mucho preámbulo porque aquí no vinieron a escucharme a mí Vamos a escuchar al profesor Luis Brito García, nuevas bases jurídicas de la economía venezolana. Profesor. Bueno, la verdad es revolucionaria. Vamos aquí a decir la pura verdad. Vamos a leer artículos de la Constitución Nacional, que nadie puede decir que no están escritos allí, de la ley antibloqueo, de la ley de promoción y protección de inversiones extranjeras lo que está en esas leyes no es culpa mía está allí fue sancionado por la constituyente o por la asamblea nacional pero aparentemente el conocimiento de lo que está en esos textos no ha sido muy difundido o muy comprendido entonces yo voy a hacer lo que hay para quien nunca ha he hecho una conferencia que es leer constantemente, porque hay que respetar las leyes. Uno no le puede cambiar un punto, una coma. Entonces, se error errorarán que con mucha frecuencia recurra al texto que está dentro de la computadora. Bueno, vamos a, vamos a ver una, porque... Lo que es la palabra. Inició con una cita. También es verdad. En las ideas fundamentales para la constitución bolivariana de la quinta república, dirigida por el comandante Hugo Chavez Fría de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1999, el entonces presidente proponía la república se reserva el derecho de defender las actividades económicas de la empresa nacional. comandante eterno voy a frías no estoy inventando no estoy diciendo nada en consonancia el artículo 1 de la constitución de la república bolivariana de venezuela Estatuye son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Es inmunidad. ¿Qué será eso? Por inmunidad se entiende la soberana potestad de la República. ...de no estar sometida a tribunales extranjeros... ...en las materias de orden público interno. Usted y yo queremos un diferendo porque le vendí un cargo... ...de acuerdo, eso se puede arreglarlo en cualquier tribunal donde sea. Pero, un diferendo sobre una concesión petrolera... ...no puede ser decidido por un tribunal extranjero porque eso es abdicación de la soberanía una controversia sobre si el presidente ganó o no las elecciones no puede ser sometida al centro internacional de arreglo de diferencias sobre las inversiones materia soberanía interna si, sode, si cedemos eso se acabó la soberanía la soberanía consiste en la potencia irrenunciable soberana y perpetua de la república de darse sus propias leyes quitarlas con sus propios órganos e interpretarlas con sus propios tribunales de allí esos señalamientos del de, de, comandante de, de y de la constitución venezolana en su artículo 1 habla de la inmunidad de la República y en el 151, además entonces añade que en las controversias sobre materias de orden público interno, no se podrá decidir a través de tribunales externos, sino que únicamente pueden ser recibidas por tribunales internos. Entonces, esos son algunos principios constitucionales fundamentales que están en la Constitución. No pueden ser eludidos, trazados, olvidados, eh, ninguneados, eh, eh, como dicen ahora, eh, desaplicados, por ejemplo. Están obligados las autoridades y los que esa hablan Entonces, esas son unas bases irrenunciables. Ahora, en Venezuela eh, se hicieron varias leyes, que son llamadas leyes constitucionales. Se reunió una asamblea nacional constituyente. La asamblea nacional constituyente, según la constitución, es para eh, dar una nueva constitución o reformar la constitución. No se habla de leyes constituyentes, sin embargo, se dieron leyes constituyentes. No vamos a centrarnos en ese debate, simplemente admitir que hay eso. Vamos a referirnos a una ley llamada Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. Es una ley, como su título lo dice, Constitucional de Inversión Extranjera para las inversiones extranjeras a pesar de que en algunos de sus artículos se habla después de que también puede haber inversiones nacionales fundamentalmente se trata de atraer al capital extranjero y además, más importante todavía darle ventajas extraordinarias al capital extranjero fíjense el artículo de esa ley dice promover la inversión extranjera productiva para favorecer el desarrollo integral de la nación. Numeral 2, asegurar que la inversión extranjera productiva genere transferencias tecnológicas, etcétera, etcétera. Numeral 3, garantizar que la inversión extranjera productiva se desarrolle con respecto, en respecto a la independencia y la soberanía nacional. El artículo quinto, al definir los objetos de la ley, se refiere en el numeral 1A, empresas extranjeras y sus filiales, En el 2A, empresas nacionales cuyo objetivo de funcionamiento está en su un plan estratégico de dos o más estados. Entonces, solo se menciona empresas nacionales en los numerales 3 y 4, donde se habla de receptores de inversión extranjera, o que sean residentes o domiciliadas en el extranjero Está legislando para las empresas extranjeras entonces es bueno mencionar en ese sentido algunos artículos de nuestra maña repetimos si a alguien no le gusta esto bueno con la carta maña ¿Qué dice nuestra Carta Magna? Venezuela se constituye en un Estado democrático social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Entonces... Fíjense ustedes, otros artículos desarrollan esta misma idea. El artículo 21 dice, todas las personas son iguales ante la ley, sin excepciones. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto, por resultados anular o menoscabar el reconocimiento goce o su ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Número dos, la ley garantiza en condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y no efectiva. Un pueblo verdaderamente igualitario que eh, trabajó sobre el venezolano son los valores fundamentales. Ahora, ¿Qué encontramos al avanzar? Encontramos, en contraposición con el artículo 301 de la Carta Magna, ¿Sí? el artículo 301 de la Constitución dice, el Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales, públicas y privadas que decía al principio de la cita está en la constitución es decir el Estado se reserva el uso de la política económica para defender las actividades de las empresas nacionales públicas y privadas no se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeras regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales esto se debe a que un grupo de ciudadanos metió esa propuesta y es esa propuesta constitución de todos modos la fracción de Fede cámara que estaba en la constituyente metió otra cosa dice: la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones de la inversión nacional vale decir, en 13 palabras coleó el alta pero aún con esa alta coleada no se podrá otorgar a empresas o personas extranjeras beneficios mayores y de los mayores los acordados a las empresas o personas nacionales. ahora qué sucede en la ley constitucional de inversión extranjera productiva en su artículo 22 atribuye a los inversionistas extranjeros por su calidad extranjera. extranjero comillas comillas no estoy inventando, no esto es culpa mía eh, condiciones favorables beneficios o incentivos generales o específicos más beneficiosos que los permisos a los nacionales. Quedó derogado el principio de la libertad constitucional. La ley no puede derogar la constitución. Y entonces, piensa en el artículo 22 de esta ley de promoción y protección de la inversión extranjera, dice la inversión extranjera podrá gozar de condiciones favorables, beneficios o incentivos generales o específicos de promoción y estímulo según los intereses del desarrollo económico productivo del país, diferenciando entre los distintos tipos de inversión. Y tiene estos pequeños grupos de privilegios y beneficios para la inversión extranjera. Esto está en la ley puntualmente uno, es gravamenes. dos, amortización acelerada, tres compra de la producción por parte de los órganos entes del sector público, cuatro bonificación en impuestos no quiere decir que se le devuelve lo pagado por los impuestos o se le perdona parte de los impuestos exenciones arancelarias no se le cobran impuestos Condiciones crediticias especiales. ¿Qué implica esto? Se le va a abrir el crédito que está tan difícil a las empresas extranjeras. Es decir, especiales, además. Tarifas, octavo, tarifas especiales en servicios públicos. Los servicios públicos están creciendo están elevando sus tarifas. Se ha encontrado el bloqueo. Y con eso, pero para las empresas extranjeras podrían ser liberadas de esas fastidiosas tarifas y tener tarifas especiales más favorables que las que tenemos los venezolanos. Nueve, acceso preferencial a insumos y materias primas administradas por el Estado. Por el Estado tiene acceso a una gran cantidad de insumos, materias primas, etc. Se le puede dar un ingreso preferencial a las empresas o a las personas extranjeras. Y entonces, once, por si acaso, cualquier otro dispuesto por el presidente de la República Bolivariana de tener. Al decir, aquí se pasa la ley a la discrecionalidad administrativa. Y el presidente puede otorgar cualquier privilegio que le parezca procedente a cualquier empresa, siempre que sea extranjera. es ¿Okay? simplemente he leído lo que está en la ley. Además de eso, ustedes saben que el Estado venezolano en la República se mantiene por tributo, por impuestos. La ley constitucional de inversión extranjera en el numeral 10 del artículo 20 otorga a los extranjeros, entre otras ventajas, Regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales, comillas, el inconstitucional privilegio, plazo de duración de la estabilidad tributaria. Comillas de nuevo, no estoy inventando ¿no? en esa ley. Extensión de la duración del plazo de estabilidad tributaria ¿qué? Eso es una artimaña neoliberal mediante la cual las empresas pretenden que le pueden imponer al Estado mediante un contrato que no le suba los impuestos a ellos. Eso estaba en una ley orgánica de Hacienda Pública, del el presidente Moisés de todo. Reaparece, es como Terminator. A ver qué es que me aparece todavía. ¿Qué significa eso? Señores, sumamente sencillo. ¿Ah? Sí, me, me pego el micrófono más ¿no? para que se oiga. Ah, ah para la opción. Así. Ah, ah. Entonces, ¿qué implica eso? Fíjense, sencillamente, teóricamente, una empresa, siempre que sea extranjera, pueda pactar con el Estado. Usted a mí no me va a subir los impuestos. Subáselos a, a los demás, subáselos a, a los venezolanos. Eso sí es posible, que paguen impuestos mayores, etcétera, etcétera, porque ellos están mucho mejor y además porque ellos no tienen los capitales que yo voy a proporcionar. ¿Y ¿Qué les parece? ha sido repetidamente rechazado y se usted puede decirle al Estado que ahora eso es posible la potestad tributaria es materia de reserva legal eso quiere decir que solo se puede disponer sobre ella a través de la ley usted no puede contratar, yo no puedo ir ahorita al señal a decirle, mire, ¿qué tal si contratamos que usted no me cobre impuestos durante tres o cuatro años, por ejemplo, ¿no? porque yo he tenido impuestos por no sé cuántos millones de dólares, pero usted me va a cobrar nada más por diez dólares o 10 dólares. ¡No! ¡No! En materia de reserva legal no se puede violar las disposiciones legales sobre la materia. Sin embargo, aquí está eso. Fíjate, es que un simple contrato, las empresas pueden, teóricamente o supuestamente, decir que el Estado no les va a subir los impuestos a ellas, aunque sí se los suban al resto de la ciudadanía. Entonces, bueno, fíjense, según el 156 de la misma Constitución, dice la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos. Con eso, el capital, la producción, el valor agregado y las demás tasas y rentas no atribuidas son materia legal. Usted no puede contratar sobre eso. Usted no puede ir ante un administrador este chico. ¿Por qué no me cobro mejor la mitad de eso? ¿O por qué mejor no me cobro la mitad? No, no. No. Reserva legal. No puede haber una cláusula de ahí donde un contrato, no puede pasar por sobre la potestad de la ley. Entonces, vamos a adelantar. Fíjense, también puede haber ventajas como desgarrovámenes, amortización acelerada bonificación en impuestos, cuestión muy general, exenciones arancelarias o exenciones tributarias. Todo eso es para los extranjeros. No se habla de que haya iguales ventajas para los nacionales. Y, fíjense, puede haber también condiciones crediticias especiales. El artículo 23 de la ley constitucional de inversión extranjera. Piensen que toda esta ley es para atraer capitales. Pero parece ser, según esto, que el Estado puede darle condiciones que especiales. Es decir, esos supuestos capitales que van a venir a salvarnos, no van a atraer capitales, sino que pueden llegar a decir al Chico, préstame el Estado, tú no tienes dinero, préstame para yo mover esos dineros, etcétera, el negocio perfecto es decir, piensen ustedes en eso, no vayan a creer que esto se hizo, esto ocurrido infinidad de veces, y ocurre constantemente en nuestros países en vías de desarrollo los llamados inversionistas extranjeros lo que hacen es que utilizan el capital nacional sobre todo si es prestado en condiciones favorables por el Estado entonces bueno, es una disposición que llamo consideración Facilidades para la fugas de capitales. Artículo 28. Los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remitir al exterior anualmente a partir del cierre del primer ejercicio económico hasta el 100% de las utilidades o dividendos. Esta la utilidad de la inversión extranjera no, capitales. Pero si esos capitales pueden ser remitidos al exterior hasta el 100%, tanto los capitales como los dividendos, cuál es la garantía de que van a permanecer en el país ejerciendo su función bien hechora. ustedes saben que cuando el capital extranjero llega esa es una maravilla él no, no acaba con los, con los recursos naturales no desmejora a los nacionales no se yo no no no le viene factor pero ni siquiera se puede ir inmediatamente hasta el 100% por y entonces también pueden, según el artículo 30, reinvertir total o parcialmente las utilidades obtenidas en moneda nacional a los fines de ser considerados como inversión extranjera. Y entonces tendrán derecho a regresar al país de origen total o parcialmente los ingresos monetarios que obtengan producto de la venta dentro del territorio nacional de su so inversión. Es decir, no hay otro tipo de control, eh, no hay determinada medida para que esos supuestos capitales que han venido pues, pero no es tan dentro del país. Y bueno, aparte de eso, el problema de la inmunidad de jurisdicción, las controversias pueden ser decididas por instancias extranjeras, como la célebre instancia extranjera que decidió la controversia en la Guundiana Sectiva. Que nos la quitó. Entonces, dice el artículo 6: dice, las inversiones extranjeras quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la República Bolivariana. Pero dice que la República Bolivariana podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias construidos en el marco de la integración de América Latina y el caribe así como en el marco de otros esquemas de integración esos esquemas de integración pueden ser el banco mundial que nos integra a todas las economías y dentro del estado el CIADI, centro internacional de arreglo de las diferentes sobre inversiones en 335 pleitos de las transnacionales contra los estados solo le da la razón en cinco pleitos a los estados bueno, en esas manos estamos entonces hay otro elemento interesante en el artículo 8 y 9 crea un órgano rector encargado de solicitar las gestiones definiciones y autorizaciones a los órganos y entes nacionales competentes en la materia usted es un inversionista extranjero ¿Por qué se va a tomar el trabajo de cumplir con los trámites legales? Se le va a una taquilla y el Estado le sirve de gestor. Yo creo que es una invención muy útil. A todos nosotros nos convenía como venezolanos, que en lugar de vivir tramitando cosas por aquí y allá, fuéramos una taquilla y el Estado nos resuelve todo. Bueno, si ustedes son extranjeros, tienen esa venta. El Estado se va a encargar de toda la tramitación que ustedes necesiten para servir como gestor de empresas extranjeras y de los intereses de empresas extranjeras. Vuelvo a repetir: artículos 8 y 9 de la ley. No pues estoy inventando Y entonces, piensen ustedes que tiene que ver esto con el principio de igualdad. Y entonces, ¿quién controla lo que se haga en esta ley? el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de inversión extranjera será el órgano rector en cuanto al cumplimiento de los gestos de esta ley el propio ministerio que ha dado eso se va a así ya tenemos otros ejemplos de esos controles internos, por ejemplo el control de PDVSA, que como ustedes saben, ha garantizado que en PDVSA no haya irregularidades de índole o con esto pues tienen ustedes una pequeña idea de qué es lo que hay en esa ley de promoción y protección de la inversión extranjera ante todo ¿sí? una enorme cantidad de privilegios prerrogativas ventajas etcétera, concedidas a la inversión extranjera que no son excesivas a los venezolanos podríamos pensar que va a hacerle la empresa venezolana que los trabajadores venezolanos tienen los venezolanos ah, no importa como no son extranjeros pues, ¿por qué van a tener derecho a privilegio los venezolanos en Venezuela? preguntémonos esa sagrado de cuestión Dos, ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos yo decía bienvenido a una ley antibloqueo la ley antibloqueo debería comprender reciprocidad si hay países que nos están probando nuestros activos pues podemos confiscar todos los activos que tengan sus nacionales dentro de nosotros hay 33 países que tienen tratados contra la doble tributación lo que quiere decir que no pagan impuestos en nuestro país con la idea de que los pagan en sus países, en sus, en los países de sus casas matrices no Cómo es eso de que nos están bloqueando, saboteando, este, causando todo tipo de tropiezos, están robando y aquí les perdonamos los impuestos. Lo que se debería es simplemente derogar esos tratados, los infames tratados contra la doble tributación, Yo, y proponer una demanda contra Aló, aló, se recuperó okay. Y el Tribunal Supremo dijo que Venezuela se había acogido al principio de soberanía relativa. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Tenemos una soberanía relativa. Primera noticia, bueno, perfecto eso, todavía hay 33 naciones poderosas de color que no nos pagan impuestos. Porque pobrecitas es bueno que se lo paguen a los bispos de sus países de origen. Y pasa, pero ninguna sería bueno también una ley antibloqueo, cláusulas penales para los que saboteen la economía nacional, los matrocinios que ha habido en la distribución, por ejemplo, de los crap, en otra cantidad de cuestiones por ejemplo Bueno, en la ley antibloqueo no hay nada de estos principios. Es una ley que fundamentalmente autoriza hacer con la mayor amplitud cualquier tipo de operaciones de administración de los activos nacionales. Piensa, se podrá elaborar e implementar artículo 27, operaciones de administración de pasivos, así como administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales, sin perjuicio lo estableció en la Constitución de la República. Bolivariana de Venezuela se habla de operaciones de administración, pero de hecho en el contexto de la ley se ve que son operaciones de disposición de bienes. Simplemente hay una autorización genérica para entregar, vender, ignorar, enajenar los bienes de la república y sin cumplir con los trámites previstos en la constitución y las leyes fíjense incluso se puede enajenar esos bienes mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales para decir a través de procedimientos eh, financieros que no son necesariamente los nuestros de venezuela pero nuestros activos pueden ser dispuestos a eso entonces Fíjense, el artículo 28 dice que con el objeto de contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas y otras medidas del Ejecutivo Nacional, diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación. Artículo 28. ¿Qué implica esto? Hay una cantidad de mecanismos de contratación previstos en la Constitución de la República en la ley orgánica en la pública nacional en distintas leyes nacionales para preservar la legalidad la rectitud la limpieza y la transparencia de las operaciones relativas a los bienes nacionales simplemente aquí se omitirá omitir ese conjunto de cuestiones fíjense las operaciones de contratación, compra y pago de bienes y servicios serán realizadas por la Administración fuera del marco legal vigente mediante procedimientos excepcionales diseñados por ella misma. que puede disponer del patrimonio nacional mediante procedimientos excepcionales diseñados por la propia Administración haciendo caso omiso del ordenamiento jurídico precedente. Veanse el texto de la ley. Y además, en función de eso, aquí, para que no digan que Venezuela no es innovadora en materia jurídica, hay una nueva forma jurídica nunca vista en los sistemas jurídicos del mundo, que es la inaplicación de normas vigentes. Cada vez que le parezca procedente, el Ejecutivo podrá inaplicar leyes o normas de cualquier índole. Fíjense. Esto como que se, se trancó. Pero en todo caso, mientras arreglan ese, ese problema, fíjense. Bueno, para eso, mientras, mientras las computadoras hacen su trabajo, la inaplicación consiste en que a, a selección del Ejecutivo se puede no aplicar cualquier norma del ordenamiento jurídico. Pero sencillamente no, eso lo está faltando, o sea, No, yo lo inaplico y ya está. Al fin. Y entonces, piensa, el artículo 20 dice que la inaplicación prevista en el artículo precedente se realizará previo informe técnico favorable emitido por los ministerios con competencia en razón de la materia. Es decir, el propio administrador es el que va a decidir si aplica o no aplica la ley. Me parece esto un sistema legal maravilloso que nunca visto en ningún sitio del mundo en donde la aplicación de la ley depende del que debe aplicar no, eh, tiene que hacer tal cosa, no, yo ni aplico eso ya está ¿qué les bueno, pero lo interesante es que todo esto se hace en función de los intereses de los capitales extranjeros entonces basta con el consenso del ministerio sometido jerárquicamente al más alto nivel del ejecutivo para que se proceda a la inaplicación Ahora, piensen ustedes que además se plantea la posibilidad de alianzas con el sector privado para eh, explotar bienes sometidos a medidas de incautación esto es sumamente delicado por lo siguiente el artículo se refiere a bienes, los activos que se encuentran bajo administración o gestión del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva a algunos de los elementos de la propiedad. Entonces, pueden ser también administrados libremente como pareja. Esto es sumamente grave, porque en algunos casos estas propiedades son concesiones que el Estado dio y que han regresado al Estado. Piensen ustedes, por ejemplo, las concesiones de Venevisión, o de perdón, de Radio Caracas TV. Eso regresó al Estado por medidas no solo. Se venció la concesión, eso fue ratificado judicialmente. Repentinamente, bueno, se podría volver a manejar esa concesión con sus usuarios, con los mismos usuarios o con otros. Y cualquier otra cosa que haya sido objeto de una medida judicial puede ser otra vez trabajada en alianza con el sector privado. La gravedad de esta medida, además, que echaría atrás muchas de las incautaciones del Estado, es que los concesionarios no se van a contentar con tener otra vez. Ellos van a pedir además luz procesal. Es decir, durante tantos años que yo no tuve... Esa franquicia, esa concesión, ese bien, yo dejé de percibir tantos millones y por lo tanto usted me los debe. No piensen ustedes en el no, el pasivo que puede significar para el piso nacional está en una situación de escasez de, de, de recursos, tener que afrontar ese conjunto de el, y entonces además el artículo 31 levanta las restricciones a la comercialización cuando resulta necesario proteger sectores productivos fundamentales del país y los actores que participan en ellos se autoriza el Ejecutivo Nacional al levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos actividades y actividades estratégicas de la economía nacional. Prácticamente todas las cuestiones que hayan sido restringidas no me atrevo a decir que drogas por ejemplo, pero materias peligrosas para salud, etc., etcétera, entonces se puede levantar simplemente por medida del ejecutivo y entonces pasar lo que era prohibido con la aplicación de esa norma a ejecutar Además, todo esto se puede hacer mediante mecanismos excepcionales de contratación. Es lo que hablábamos. Hay un conjunto de normas que están en la Constitución, en las leyes, para que los contratos del sector público tengan validez. En esta norma se permite que sean omitidos todos esos requisitos. La contratación se puede hacer enteramente con la más absoluta discrecionalidad. Ahora, otro elemento, registro separado de los ingresos dentro del Tesoro. Usualmente cuando el Estado tiene un ingreso, eso va al Tesoro para que se disponga de él con el presupuesto nacional. No, los ingresos que resulten de este conjunto de operaciones van a un fondo aparte, no tienen que ver con el Tesoro Nacional. Tanto su monto como la disposición que se haga de ellos no va a depender de la Asamblea Nacional, del presupuesto, no va a estar sometido al control público, nada. Eso va a un fondo. Únicamente se lo controlará a posteriori. Me imagino que cuando se hace el bloqueo, piensa, ojalá sea pronto, pero quién sabe cuándo será. Y entonces se crean dos haciendas públicas. Una hacienda pública de los ingresos, del presupuesto público y otra hacienda pública que es fondo que no obedece a ningún tipo de ley. Ingresión histórica. Cuando el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, por una situación internacional, los ingresos por el petróleo subieron las tres cuartas partes de lo que había. Subieron tres veces más de lo que había. Carlos Andrés Pérez dijo que eso era mucho dinero que había que ponerlo en un fondo especial de inversiones. La Asamblea Nacional de la época consintió en eso. Esto fue el fondo de inversiones de Venezuela. Al poco tiempo, no solo habían desaparecido todos los activos puestos en este fondo, sino que Alemania se empezó en ese mismo fondo a subastar en baratillo toda la propiedad pública de Venezuela fue el célebre fondo de inversiones estamos creando, se está creando aquí una figura conceptualmente idéntica a la de ese fondo de inversiones bueno, todo eso es una cantidad de cosas que puede recurrir a nuevos mecanismos o fuentes de financiación no se sabe cuáles, los mecanismos de financiamiento del están previstos en las leyes. Usted no puede inventar mecanismos de financiamiento de la nada. Se puede reorganizar entes descentralizados de la participación en ellos del Estado. Los entes descentralizados están sometidos a leyes propias. Usted no puede ejecutivamente reorganizar, cambiar, eh, eh, eh, subdividir eliminar crear centralizado fuera de los mandatos de su propia ley y entonces en ese sentido hay otro elemento que es interesante en esta ley es la reserva confidencialidad y divulgación limitada de información sobre la ejecución de la ley esta ley como hemos visto tiene disposiciones tan interesantes tan positivas tan beneficiosas es oportuno mantenerlas ocultas al público todo lo que se haga tiene que ser secreto los registros tienen que ser secretos también y el que se atreva a romper ese secreto puede ser objeto de sanciones penales desde luego esto va contra la constitución de la república que permite la libertad de expresión y la de comunicación de información que habla de una información veraz y oportuna, etcétera. Pues no, todo eso deja de existir en relación con esta ley. Habrá un régimen de secreto que durará lo que duren las sanciones y luego vendrá nada más la revisión del control posterior. Puede haber además una modificación de mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación de la gestión empresarial, diversificación de mecanismos financieros, garantías para la inversión. ¿Qué significa esto? Cuando usted va a invertir algo, se asume el riesgo de esa inversión porque la ganancia va a ser suya. El capitalismo... En ese sentido, ha inventado una maravilla que es obligar al Estado a prestar garantías de que la inversión que usted hace, que es una inversión privada, tenga resultados positivos y financieros. ¿Ustedes parecerá esto es increíble? Pero cuando se contrataron los, los ferrocarriles en Venezuela en el siglo XIX, se incorporó una cláusula según la cual si no tenían beneficios de 7% el estado se los debía suplir resulta de esa cláusula fue el bloqueo de nuestras costas entre 2002 y 2003 Perdón, entre 1902 y 1903 cuando cipriano castro hubo cláusulas similares cuando caldera se dio la autopista caracas la Guaira. me parece inequitativo por fin digo mi opinión privada lo, demás, lo que he hecho es leer textos de leyes. Sí. Un capitalista que busque su beneficio privado pretende además que el Estado se lo garantice y que si él no tiene beneficio, el Estado, es decir, todos nosotros, le paguemos el beneficio que él esperaba obtener. Eso está previsto en el artículo 34, cláusulas de protección de la inversión y resolución de controversia. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya hay una idea bastante aproximada. Eso no sé cuánto tiempo queda todavía. Si queda un poquito, podemos pasar a la ley de zonas económicas especiales. ¿Qué son las leyes de zonas especiales, económicas especiales? Cada vez que yo oigo la palabra especial, me suena una es que ahí hay algo extraño, algo que no se quiere decir, que no se quiere mencionar, etcétera En un momento, a los niños que tenían menos capacitados, se les empezó a llamar especiales. Ahora, ¿qué son las zonas especiales en el mundo? Eso nos llama vulgarmente maquilas. Y las maquilas se basan en cuatro principios fundamentales. Primero, Aprovechamiento de regímenes fiscales favorables, ya hemos hablado de ellos. Dos. No. Mano de obra privada de sus derechos laborales, sociales y económicos. Tres. Libre importación y exportación de lo producido y de lo y de todo aquello que se obtenga en relación con eso y cuatro regímenes especiales en virtud de los cuales en esas zonas no va a regir la legislación nacional y ustedes pequeños elementos empezaron a funcionar en puerto rico en méxico en otra serie de países y en todos se han caracterizado yo he seguido todo eso, bueno, por una desastrosa gestión de la mano de obra, abusos de todo tipo, explotación y misericordia. Prefieren el trabajo de las mujeres porque las consideran más dóciles y esto provoca el desempleo masivo de los varones. Hay una serie de patologías que han llevado al cierre de estas máquinas o zonas especiales en Honduras. Específicamente, bueno, hace poco fueron clausuradas por contrarias a la... Cultura. Bueno, vamos a ver cuál es el régimen, ese tipo de zonas especiales en Venezuela. En principio, eliminación del juego laboral. Dice, todas las máquinas dependen de la exclusión del personal el campo de la protección laboral. Ahora, en Venezuela hubo una ley, vamos a ver si la, si la consigo rápidamente, en virtud de la cual se decía que ningún interés, ni social, ni laboral, ni sindical, ni ecológico, mi cultural podía prevalecer sobre los intereses de esas zonas especiales esta es una ley como del año 13 fue derogada por esta ley actual de las zonas económicas especiales pero yo creo que el espíritu más o menos está declarado allí. entonces en principio las zonas económicas especiales son para la inversión extranjera una vez más, lo que se persigue, lo que se busca, lo que se promueve, lo que se quiere, es la inversión de los extranjeros. Todos los artículos de esta ley de zonas especiales se refieren a la inversión extranjera y cuando se refieren a la inversión nacional es porque sean inversiones nacionales que sean meramente receptoras de fondos extranjeros, o sean filiales de empresas extranjeras. Por otro lado, esta ha sido la práctica mundial con todas las zonas económicas especiales. Ahora, en este caso, además de todo eso, bueno, el sujeto privilegiado de esta ley es, por tanto, inevitablemente, la inversión extranjera. Ahora, privilegios e incentivos. Ya hemos hablado de que todas estas zonas... Establece en virtud de un conjunto de regímenes de privilegio y de incentivo. Fíjense. Las condiciones favorables a que se refiere el artículo anterior, artículo 23 de la ley de zonas económicas especiales, podrán ser los siguientes: 1. gravámenes, amortización acelerada, compra de la producción por parte de los órganos entes del sector público, Cuatro, Bonificación en impuestos, es decir, se les retira lo recibido, lo que deben recibir por determinados impuestos. Cinco, exenciones arancelarias, no se van a pagar aranceles. Seis, exenciones tributarias, no se van a pagar impuestos, pero pobrecitos esos extranjeros tienen aquí tacos y además los vamos a hacer pagar impuestos, no puede ser. No oh, es nada de eso, ni impuestos sobre la renta, ni impuesto al valor agregado, ni impuestos, nada de eso, si usted es extranjero, no se preocupe de eso. Eso están reservados para los nacionales. Está en el artículo 23 de la ley de zonas, eh, zonas económicas especiales. Entonces procede, en el numeral 2 del artículo 28, el reintegro tributario en materia de otros impuestos nacionales. No son impuestos sobre la renta, no son los impuestos de aduanas, no son los impuestos de valor agregado. Cualesquiera otros impuestos pueden ser reintegrados a estas empresas. Y entonces, además de eso, el Ministerio Popular, el del Poder Popular con competencia mediante resolución, podrá fijar el límite máximo del total de todos los incentivos otorgados para el desarrollo de los proyectos de participación en las zonas económicas especiales. Nuevamente, todo está librado a la decisión discrecional de un funcionario administrativo. Vamos a seguir avanzando en de esto. Hay que recordar en todo caso que, lo hemos dicho ya, la materia tributaria es materia de orden público. Usted no puede, mediante la decisión de un funcionario, librarle su carga tributaria a empresas y, sobre todo, a empresas extranjeras, cuando en nuestro sistema lo que debería es favorecer a las empresas nacionales. Ahora, ¿De qué se van a ocupar estas zonas económicas especiales? ¿Se ocuparán de eliminar la pobreza, eliminar las enfermedades? No. Le están reservadas los recursos naturales y los hidrocarburos. en lo que tenemos, son para estas zonas económicas especiales en no manos de los extranjeros que no van a pagar impuestos. Y fíjense ustedes el artículo 5 del proyecto original dice las zonas económicas especiales se organizan y definen de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales 2 importante concentración de recursos naturales que permitan su transformación en procesos industriales para la exportación. artículo 13 entre los sectores priorizados incluye energía hidrocarburos y su derivado. ¿Qué hay del artículo de la Constitución que reserva a la industria de los hidrocarburos al a poder nacional? Como que los, los que hacían estas leyes, no sé, tuvieron un problema de amnesia con respecto a la Constitución de la República. Entonces, en todo caso, la ley de zona económica sancionada, dice que para la creación de una zona económica especial, uno, potencialidad geográfica del área de desarrollo para el uso y creación de conexiones terrestres, acuáticas, fluviales, lacustres o aéreas que faciliten el acceso a los mercados y centros de producción nacionales e internacionales. Dos, importancia de los recursos naturales que se concentren en torno a la geográfica vale decir, lo que está detrás de eso es simplemente los recursos naturales. Toda eso serie de ventajas, privilegios, exoneraciones son conseguidas empresas que van a explotar, según la ley, no estoy nada, los recursos naturales. Y entonces, bueno es oportuno recordar que la energía los hidrocarburos y sus derivados están de todos modos comprendidos entre los recursos naturales a los que re refiere el numeral 2 del citado artículo 8 de la ley sancionada a seguir adelante Es bueno recordar en estas alturas el artículo 300 de la constitución que dice que el estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales, públicas y privadas, no se podrá otorgar a personas, empresas o organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. Contrasten todos los artículos que acabamos de leer en función de ese artículo 301 de la Constitución. Ahora, ¿cómo se van a crear esas zonas? Bueno,. Claro, tienen que ser sancionadas por la asamblea nacional pero aquí hay un artículo novedoso extraordinario en uno de los artículos hay una aprobación De Luego, todos los extranjeros tienen que ser instantáneos track de una vez nada no trámites innecesarios si después de ocho días de introducido el proyecto ante la asamblea nacional no es sancionado no entenderá sancionado por el paso de los ocho días consecutivos. Cuando una ley en la Asamblea Nacional se ha sancionado en ocho días, esto prácticamente establece la sanción automática de cualquier zona especial que sea presentada. Sobre todo teniendo en cuenta que si hay objeciones puede haber lo que se llama el filibusterismo. Varios diputados que comienzan a hablar tonterías y tonterías durante horas y horas, hacen pasar el tiempo y entonces, sea cual fuera el contenido de esa ley eh, de zona económica especial, queda aprobado automáticamente y sin mayor discusión. Hay que señalar que hay un precedente de esto. La ley antibloqueo fue sancionada sin discusión. Después de tres años de Asamblea Nacional Constituyente, se presentó con la idea de que debía ser aprobada sin ser leída ni discutida. Una constituyentista, María Alejandra Díaz Marín, dijo que ella no podía sancionar un texto que no hubiera sido leído por ella, porque ni siquiera el texto estaba ni discutido. La sancionaba por ella, no el texto. Lo ha aprobado ante este sistema automático, de modo que las futuras zonas especiales van a ser sancionadas, zonas económicas, mediante este tipo de procedimiento, es un poco extraño. Y finalmente, bueno, uno de los elementos esenciales de la instauración de estas zona es en todos los países donde se han instalado la suspensión de las ventajas y los regímenes laborales. De la mano de obra. Las obras especiales se mantienen sobre la pauperización de los trabajadores en todas las regiones del mundo. Hay informes de la ONU sobre la situación dramática de los trabajadores en esas zona en todo el mundo. Y entonces es de temer que eso se repita Piensen ustedes que actualmente nuestra mano de obra es quizás la más baja del mundo. ¿Sí? Un nivel de 6 dólares al mes. Eso es un elemento atractivo, interesante para la población de Ahora, todavía unos detallitos de cierre. Supuestamente estas zonas van a traer la prosperidad porque van a crear trabajo. No hay una sola cláusula de la ley que establezca que tiene que ser preferido los trabajadores nacionales o que establezca una cuota de trabajadores nacionales esas cuotas existían en el siglo pasado aquí no piensen ustedes que hay empresas que han venido con sus trabajadores de su propio país han concluido la obra y se van eso podría ser el caso de las empresas no hay ni siquiera la garantía de que se va a crear un trabajo por precario pesticida. Otro elemento interesante en toda ley que ha recorrido con conmigo, con copio, con con, con no hay una cláusula que limite la duración de la concesión. Hugo Chávez Frías, a quien cada vez visitamos con mayor cariño. Parece que cuando lo mencionan, y micrófono se ¿A quién sabe por qué? Hugo bueno, Chávez estableció una ley que ninguna concesión podía durar más de 50 años en venezuela si unimos las dos cosas afortunadamente estas concesiones podrían tener un límite de medio siglo pero piensen ustedes lo que significa medio siglo piensen ustedes eso no es una generación eso son dos generaciones de venezolanos que van a estar atados por una concesión que se haga y que posiblemente se aprobada hasta que en ocho días sin discusión del poder legislativo ¿Eh? vean ustedes esto sería oportuno oye, que se establecieran fechas de conocida y fechas de caucidad humana en no de medio siglo por dios santo piensen ustedes lo que significa Elogiar gran parte de los recursos productivos del país por más de medio siglo. Entonces, veo, transmisibilidad de las concesiones. No he encontrado en la ley una sola cláusula que prohíba la transmisión o cesión de las concesiones. Si usted le atribuye una concesión a determinada empresa o persona, es porque está habilitada si hay una libre transmisibilidad, podría suceder lo que sucedió cuando el enemérito Juan Vicente Gómez, a quien Dios tenga su gloria, las concesiones petroleras fueron dadas a adultos, a familiares y en 24 horas traspasadas a las verdaderas empresas petroleras, podría haber aquí un verdadero mercado un baratillo de concesiones en zonas económicas especiales que diera lugar a la formación como lo dio lo de las concesiones petroleras a una nueva casta simplemente traficantes de concesiones en zonas económicas especiales esa cláusula no existe o entonces sea, bueno ya ustedes sacarán las conclusiones de todo lo que han señalado porque el público es muy culto y muy inteligente yo no voy a bajar un criterio personal porque lo que está en las leyes no necesita mayor discusión, pero un órgano que usualmente expresa el criterio del Ejecutivo Nacional, me refiero a Misión Verdad, concluyó lo siguiente, Fíjense. el presidente... Ejecutó un conjunto de medidas dirigidas a eliminar las restricciones al mercado de divisas, al estímulo de la actividad privada y las inversiones foráneas, y a recomponer los ingresos públicos a través de tributos internos en sustitución de las exportaciones tradicionales. Entonces, el siguiente paso en esa dirección llegó con la aprobación vía Asamblea Nacional de la Ley bloqueo a mediados del año 2021 con el cual quedaba establecido un marco jurídico excepcional para facilitar inversiones de capital y su protección de las medidas coercitivas unilaterales emprendió una actualización doctrinal de la economía política el chavismo en la que incorporó el pragmatismo de la negociación con el sector privado y la agilidad táctica de abrir espacios de acumulación de capital privado que contribuyeron al fortalecimiento de la estabilidad política. Maduro estableció las reglas de juego, sigue hablando misión verdad. Las pautas de comportamiento de un nuevo pacto económico basado en un marco de rentabilidad y beneficio privado. Esto es misión, ¿verdad? Un órgano oficial. No es la oposición que está calumniando, no es que esté inventando cosas. Misión, ¿verdad? La verdad verdadera. Ahora piensen ustedes todo lo que significa. Eliminar restricciones al mercado de divisas, estímulo de la actividad privada, inversiones por ániga, nuevo marco jurídico excepcional para facilitar inversiones de capital, actualización doctrinal de la economía política del chavismo. quiere decir sí que está desactualizada? ¿No me enteramos de eso? ¿Hemos vivido durante el chavismo? una desactualización total que requería una actualización y entonces está planeado una actualización de la economía política del cambio, en la que incorporó el pragmatismo de la negociación con el sector privado y la humanidad táctica de abrir espacio a la acumulación del capital privado Jugen ustedes el criterio que acumula Mission Bernard y les recomiendo encarecidamente la lectura de la ley de zonas económicas especiales, la ley de promoción y protección de la inversión extranjera, este, de todo este conjunto de leyes que han salido justamente de nuestro cuerpo de legislación. Entonces, okay. muchas gracias. Bueno, porque como el tiempo apremia y tenemos que entregar el, el, el espacio dentro de más o menos una hora, vamos rápidamente a pasar con la profesora Pascualina Curta. Pascualina va a hacer un esfuerzo para ver si ella va a intentar, vamos a hablar, de a intentar hablar sin el micrófono, de manera que no haya tanto, tanto eco. que yo me, me, Nos dimos cuenta que por los quienes están por allá atrás escuchan muy distorsionado Vamos a ver si poco profesora de Aura hay a Ahí ahí ven. Ahí ven. Sí, no, no, no, no. ¿Qué es el espacio. Sí, sí, el espacio. ¿Qué es que yo quería ir moviéndome quizás. Pero como hablar ahora sin sí, él. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan o no? ¿Se escucha mejor así o con el micrófono? Bueno, está bien. Acá, yo, sí, yo voy a hacer el maqui por allá. ¿Se escucha? Sí, porque es que el micrófono tiene mucho eco y entonces dificulta un poco la, la comprensión. ¿no? Bueno, prim, en primer lugar, agradecida por la presencia de todas y todos ustedes. Ustedes saben, esta es una actividad. ¿Hablo más duro, profe? Eh, bueno, es que allí creo que no se escucha. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Lo que pasa es que no me puedo mover por la transmisión en internet. Ahí, ahí, ahí. Ok. Bueno, ¿puedo probar con el micrófono también otra vez? Bueno, está bien. Bueno, avancemos entonces. Como ustedes saben, esta es una actividad que estamos organizando desde el Instituto de, de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, conjuntamente con la librería colombella, por ahí estaba Mica, a, a quien le agradecemos además esa, esa alianza para realizar esta actividad. Eh, y bueno, agradecemos la participación, además de los ponentes, este es el segundo foro de un ciclo de foros, luego vamos a tener otro el 12 de abril, pero lo que queremos con el foro, el objetivo es eh, tener un espacio para el debate, para el debate sobre un tema que es fundamental, que es el tema económico, que nos toca a todas y a todos todos los días. Y que queremos además que sea un espacio de debate para la construcción colectiva. Es decir, que, que quienes vengan, quienes conversen, ustedes, las propuestas que tengan, ir sumando para la construcción de propuestas colectivas. ¿no? Porque este es un tema que nos compete a todas y a todos. Entonces ese es el objetivo, por eso además el agradecimiento de que estén aquí. Yo voy a centrar mi presentación... Eh, en el tema económico, por supuesto, pero en la propuesta que hemos venido haciendo, un, conjunto, un grupo de compañeros, por allí está el diputado Tony Bosa, que también nos acompaña, fue ponente en la actividad anterior, está Juan Carlos, no loco, está Juan Carlos. y bueno, hay gente que se ha sumado a esta propuesta, pero lo que queremos es ir compartiendo con ustedes en qué consiste la propuesta, que son dos propuestas y comienzo por allí. Una cosa es la propuesta de la indexación de la economía, que no es la indexación del salario, es la indexación de la economía, y otra propuesta que también la estamos haciendo, que es simultánea, que es el aumento salarial. Son dos propuestas. Van juntas, pero son dos cosas distintas. ¿okay? O sea, son dos propuestas, pero eh, digamos cada una con sus características. Entonces yo me voy a centrar en eso antes de un poco detallar en qué consiste la propuesta, por qué la propuesta y qué impacto pudiese tener, voy a comenzar y voy a tratar de hacerlo rápidamente, de caracterizar la situación económica actual, que es lo, con algunos indicadores básicos para caracterizar una economía. Y ustedes saben, lo económico está estrechamente relacionado con lo social y obviamente con lo político. Pero vamos a ver unos indicadores económicos. Eh, y, cuál es, y de esa caracterización, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estamos en esta situación? En función de lo que nosotros desde eh, espacios académicos hemos venido analizando, hemos venido estudiando. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, en primer lugar, caracterizar la situación económica actual no se puede hacer sin considerar que estamos bajo una guerra no convencional. Ese es el primer contexto. Cualquier persona que analice la situación, y me refiero también a los economistas de la derecha, que analice la situación económica actual y no mencione que estamos en el marco no solo de una guerra económica, sino de una guerra no convencional, donde uno de los ámbitos es el económico, pero está lo político, lo psicológico, lo comunicacional, lo diplomático, todos los ámbitos de una guerra no convencional. Lo económico es un aspecto importante. Entonces, entendemos que estamos en una situación, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, sobre todo para aquellos que dicen que uno no considera el bloqueo o las medidas coercitivas, está escrito en el libro de la mano visible del mercado, publicado en el 2016, donde ya alertábamos cuál es, cuáles eran las armas de la guerra económica. Entonces, estamos en una guerra. Ahora, eso es una situación, además, confesada por parte de quienes están detrás de la guerra, es decir, el imperialismo, el gobierno de los Estados Unidos y los países aliados, más que confesados, han hecho confesiones, eh, pero además de que estamos en esa guerra, hay otra situación que no podemos obviar, y es la respuesta que se le ha dado a la situación de guerra y a los efectos de la guerra. Entonces hay que considerarlo los dos aspectos. O sea, no nos podemos quedar en el discurso de que, ok, ¿hay bloqueo? Sí, hay bloqueo. ¿Hay embargo comercial? Sí, hay embargo comercial. ¿Hay ataque a la moneda? Sí, hay ataque at la at ¿Ha habido desabastecimiento inducido? Que lo vivimos, las colas, claro que lo ha habido. Ahora, ¿cuáles han sido esas respuestas ante el escenario de guerra? Me refiero sobre todo a las económicas. Y hasta qué punto, y lo decía el diputado en la intervención anterior de la, de la, del otro foro, hasta qué punto esas respuestas han, os, han solucionado o por el contrario potenciado los efectos de esa guerra económica. Y eso es un poco lo que hay que revisar. Porque entre otras cosas, y en este debate, nuestra intención, además de presentar propuestas, es la invitación a que se revise lo que se está haciendo en materia de política. Política económica, me refiero, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de política económica, ¿está bien? Entonces, dentro de la guerra económica, yo no me voy a detallar en todas estas armas, ustedes ya la conocen, pero está resaltado en negro, Ah, pero para enseñar, está resaltada en negro. Ah, yo ¿me ven el cursor. No. Bueno, okay. está resaltada en negro. Dos que consideramos son las más poderosas. No significa que las otras no sean importantes y no hayan sí. tenido impacto, pero son las que consideramos las más poderosas. El ataque a la industria petrolera, el bloqueo de la industria petrolera. Y el, la hiperinflación inducida, que va de la mano con el ataque a la moneda. Repito, no es que las otras no sean importantes, pero esas dos son las de mayor impacto. ¿Por qué? Porque cuando el imperialismo aquí y en cualquier parte, en cualquier país, que ellos consideran una amenaza inusual y extraordinaria, aplican este tipo de armas, ellos buscan principalmente dos cosas. Asfixiarlo desde afuera, es decir, que no ingresen divisas que no tengan divisas para funcionar, el bloqueo a Cuba, asfixia a Cuba por el lado del bloqueo para que no entren divisas, cuando Allende también, ¿qué hicieron? Bajaron el precio del cobre, eh, intervinieron la industria, eh, las empresas del cobre, ¿por qué? Porque el principal ingreso de Chile es el cobre, en el caso de Nicaragua eran los campos y era la agricultura y destruían los campos, entonces... Un primer elemento, independientemente de la economía, es cómo afectamos las divisas. O sea, ¿cómo hacemos que no entren en divisas? Y por eso no es casual el decreto de Trump en el 2017 directamente contra PDVSA. ¿Por qué las divisas? ¿Por qué la industria petrolera? No es porque nosotros producimos solo petróleo, como dicen, eso solo representa el 15% de la producción nacional, sino que si no tenemos divisas... No tenemos para importar insumos, materia prima, para la producción, pero tampoco tenemos para eh, cumplir los compromisos de deuda, etc. ¿Okay? Entonces, ese es un primer aspecto. Y luego trabajan a lo interno, a lo interno de la economía. Y eso lo están haciendo con el ataque al Bolívar. O sea, internamente, al atacar cualquier moneda, y también lo hicieron con Allende, lo hicieron con el Córdoba en Nicaragua, al atacar la moneda generan un conjunto de efectos a lo interno de la economía, que los vamos a ver, que desencadenan toda esta situación que estamos viviendo ahorita, que no es solo la hiperinflación, es la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo, el bajo desempeño de la administración pública, la dolarización, todos esos efectos son consecuencia del ataque al Bolivia. ¿Ok? Por eso es que son las más poderosas, una cerrando PDVSA y la otra moviendo un tipo de tango. ¿Ok? ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque estoy dejando aquí. Muy bien. No. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Sí? <risa> <risa> Muy bueno, entonces esas son, digamos que las dos armas. Eh, voy a caracterizar la economía venezolana, lo voy a hacer con unos grafiquitos, los voy a explicar. Son datos del Banco Central, pocos de los datos que publica el Banco Central... Y el gráfico que tienen ahí, las barras azules, es la producción, el producto interno bruto en Venezuela desde el año 80. El pico más alto que tienen allí, o sea, las barras más altas, es el 2013, 2014, 2015. De paso ahí había escasez de todos los bienes, pero nosotros estábamos produciendo más que lo que históricamente habíamos producido, porque eso era inducido, ¿no? el desabastecimiento. Pero luego van a ver una caída que a la fecha representa casi el 80% del el Producto Interno Bruto. Eso no es cualquier cosa. O sea, estamos produciendo el 20% de lo que producíamos en el 2013. ¿Por qué esa caída? O sea, ¿Cuál es la causa de esa caída? Hay muchas. Las principales que nosotros hemos medido son dos. Por una parte, el bloqueo a PDVSA, ¿por qué? No solo por la caída de la producción petrolera que pasó de 3 millones de barriles a 200 mil barriles diarios. No solo por eso, o sea, no es solo lo que cuenta la producción de petróleo, sino que lo que les decía, si no se, si no se produce petróleo, no se exporta petróleo, o sea, caen los ingresos por exportación... Cae la entrada de divisas y al caer las entradas de divisas, es, las divisas es un multiplicador para el resto de la producción económica. Entonces, por esa vía, según nuestras mediciones, ha caído ese 80% que les estoy diciendo, un 40% corresponde a ese bloqueo APBVS. ¿Por qué ha caído? Eh, ¿Dónde está el otro 60%? corresponde al ataque al Bolívar. ¿Por qué el ataque al Bolívar? Porque cuando atacan el Bolívar, y, y ahorita ya es obvio, porque nosotros decíamos esto hace tiempo, pero ahorita es obvio, ¿qué pasa cuando pasa monitor dólar de 8 a 15, de 15 a, 3, a, a, a 18, de 18 a 25? ¿Qué es, lo, qué es el primer efecto que observamos? Que aumentan los precios, ¿verdad? Ok, si aumentan los precios, los precios en bolívares Porque el comerciante, como ustedes saben, que además ahorita coloca referencia un dólar Referencia dos dólares, se los colocan en dólar. Pero si usted le dice, yo lo voy a pagar en bolívares Ah, ok, déjeme ver cuál es el tipo de cambio Y si el tipo de cambio es más alto, en bolívares va a tener que pagar más, ¿sí o no? Ok, ellos atacan al el bolívar. Aumenta el precio eh, eh, en bolívares y como el salario no aumenta en la misma proporción y a la misma velocidad que están aumentando todos los precios de todas las mercancías, ¿qué ocurre? Que el salario real, porque el que se mantiene es lo que se llama salario nominal, lo que nos depositan en la nómina, si ese se mantiene y los precios van por aquí, el salario real, o sea, lo que realmente puedo comprar con eso... Sinónimo de poder adquisitivo, ¿qué pasa? Cae, ¿verdad? Si cae el poder adquisitivo, entonces demandamos menos porque no nos alcanza. Y si demandamos menos, además que las cifras hasta el 2014 del Banco Central dicen que la demanda agregada de la economía hasta esa fecha, porque no ha publicado más, cayó alrededor del 50% la demanda agregada. Cayó porque cayó el poder adquisitivo. Entonces, si el poder adquisitivo cae, demandamos menos, y el que tiene el burgués que es un dueño de la industria o del comercio de la empresa, si ve que nadie le compra, entonces él va a disminuir su producción. Es un razonamiento económicamente lógico y racional en la teoría económica, porque si no hay quien compre, no, y más si los bienes son perecederos, pero aunque no lo sean, entonces cae la producción. Entonces fíjense que hay dos, eh, hay varias variables ahí. El ataque al bolívar. El aumento de los precios, pero también la congelación del salario, que hace que caiga el poder adquisitivo. Por eso cuando por allí dicen, es que no se puede aumentar el salario porque primero hay que producir, no, el asunto es al revés. Es que cayó la producción porque cayó el salario real. Y allí y ya un poco eh, avanzando en algunos contraargumentos y algunos discursos, uno preguntaría, bueno, si primero hay que producir, y para poderle aumentar el salario al trabajador. Es decir, eso es lo que le está diciendo el trabajador. Yo solo le aumento el salario si usted produce más. Eso es lo que se le está diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, si usted es más productivo. Ajá. Y si yo soy, pregúntenle a un médico, o a un profesor universitario, o a una maestra, que le digan, mire, si su salario actualmente equivale a 5 dólares, más o menos, ¿verdad? Mínimo y la canasta básica equivale a 400, ¿sí? habría que aumentarle 80 veces su salario para llegar a 400. Bueno, usted tiene que trabajar 80 veces más la jornada laboral de 8 horas para que justifique el incremento de salario. No tiene sentido, porque el problema de la caída del salario no es un problema de la producción, es un problema que se está generando... Esa caída del salario relativo, eh, perdón, real, se está generando por el aumento de los precios. No es un pro, claro, cae la producción, pero es un problema del aumento de los precios. Entonces, la causa viene por otro lado. O yo les preguntaría a ustedes, un poco también desmontando ese argumento, que además ese argumento lo que hace es que traslada al trabajador la responsabilidad de su bajo salario, ¿no? Lo que a veces suena contradictorio en un discurso revolucionario. Pero yo les preguntaría, el presidente Maduro, él aumentó 1.700% el salario en marzo del año pasado. Creo que ayer se cumplía un año del incremento salarial a 130 bolívares. Ese incremento fue 1.700%. Pregunto. La economía creció 1.700% para que se pudiese dar ese, sal, ese aumento salarial. No aumentó porque es que no tiene que ver. Entonces no tiene que ver con la producción, no tiene que ver con que si hay dinero o no. Lo del tema del dinero lo vamos a ver ahorita, cuando veamos también lo de la indexación. Entonces eh, la causa va por otro lado. Y la causa ciertamente es un ataque política. al Bolívar, es un arma de guerra. La causa es política, es de guerra y no podemos dar respuesta. Cuando estamos en guerra con eh, medidas económicas del librito, de la teoría clásica y no clásica, que bueno, que es lo que le dan a uno en la escuela de economía, ¿no? Pero porque las respuestas son otras, la causa es otra, ¿ok? En ese gráfico, lo otro que tienen es la, esa línea roja, que es la inflación. Ahora, la inflación, igualitos de los 80, ustedes ven. Eh, lástima que no se ve el cursor, pero bueno, cierta estabilidad aquí en el 96 hubo, en los 90, cierto incremento, después se estabilizó en revolución y ven aquí en el 2012 que de repente aumentan los precios. Ese de repente aumentan los precios es eh, justamente porque en agosto del 2012, eh, antes de las elecciones del comandante Chávez, hay un punto de inflexión allí, o sea, de repente, y fíjense que era un año donde estábamos produciendo muchísimo, los ingresos petroleros casi que eran 100 mil millones de dólares, o sea, no, no había justificación económica para decir que se iba a depreciar el Bolívar en ese momento, pero de repente se dispara el tipo de cambio hasta ahora. Ese tipo de cambio genera ese incremento de precio que es la línea roja que tienen aquí, y luego ven que a partir del 2018 hay una desaceleración de la inflación. Es decir, los precios siguen siendo muy altos. En el 2018 la inflación llegó a 130 mil por ciento. Pero eh, luego sigue siendo una hiperinflación, sigue siendo alta. ¿Por qué? Y la explicación que nosotros le damos no, es, no está relacionada con que liberaron el mercado cambiario, esa no es la explicación, ni con qué se disminuyó la cantidad de dinero. De hecho, siguió aumentando, la, eh, siguieron aumentando los precios a pesar de esa disminución, lo vamos a ver en, en otro gráfico. En ese periodo, ¿qué es lo que ocurrió a partir del 2018? Cuando el imperialismo ataca la moneda, al imperialismo no le importa, créanme, no le importa... Si el tipo de cambio está en 4, si está en 10, si está en 100, si está en 1000, ese número no le interesa. No le importa si la inflación está en 130.000 mil o está en 20 mil, no le importa. ¿Qué es lo que le importa? O sea, ¿por qué nos están haciendo la guerra? Lo que le importa es que las condiciones de la población... Eh, se vean cada vez más deterioradas porque además en la guerra no convencional la acompaña con el discurso de que la culpa es del socialismo. ¿sí? Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el indicador que ellos ven? Que de paso es el que nosotros deberíamos ver. Las condiciones de vida de la población. ¿Y cuál es un indicador de esas condiciones de vida? El poder adquisitivo. Entonces, si en el 2018, ya a partir del 2018 se comienza a observar cierta congelación del salario nominal, Incremento de los precios. Ese incremento de los precios, o sea, llegó el salario, ustedes lo recuerdan, a dos dólares en algún momento. No sé si ustedes lo recuerdan. Incluso un poquito menos. Ese es el indicador que observan. Entonces ese ataque de alguna forma, y ahorita vamos a ver cómo por qué es un ataque, porque eso también hay que, algunos dicen que no es un ataque, ya vamos a ver que sí. Porque ese ataque pierde intensidad en algunos momentos y aumenta en otros momentos. Eh, en ese periodo hubo cierta estabilización del tipo de cambio que se vio reflejada en una disminución de la aceleración de la inflación. Pero esas, eh, al igual como es un ataque, un arma, que intensifican cuando ellos consideran necesario, también la bajan cuando consideran necesario. O sea, lo que fue, la explicación que fue la aplicación es bueno para la paz, Actúa en los dos sentidos, ¿ok? Entonces, eh, de, a partir del 2018 disminuye la, la aceleración de los precios, el, el, la variación de los precios, sin embargo, estamos relativamente altos con un salario real y un poder adquisitivo muy bajo, con una brecha muy grande con respecto al un indicador básico según el artículo 91 de la Constitución, que es la canasta básica. ¿Ok? Acá. Ah, no, ya bueno, esta la voy a mostrar rápidamente, pero estas son las exportaciones petroleras, los que les decía que había caído. Y esta línea azul que tienen allí es el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, y las barras rojas es la producción petrolera. Pero yo voy a aprovechar la gráfica para comentar algo. El año pasado, aunque no hay cifras oficiales, solamente el mensaje presidencial de, en la Asamblea Nacional en enero, pero no hay cifras, pero según el mensaje, incrementó el PIB al 15% en el 2022. ¿Por qué aumentó el PIB en el 2022? O sea, ¿por qué aumentó 15% el PIB? De la misma manera, como les decía, las dos principales causas que hicieron que cayera el PIB desde hace 10 años, ¿verdad? Que son ataque a PDVSA, o sea, la, la menor cantidad de divisas y el ataque a la moneda. En el 2022 aumentan los precios del petróleo. Y si bien la producción se mantiene más o menos igual en 300.000 barriles diarios, el hecho de que haya aumentado el precio del petróleo por el efecto precio hace que aumente el ingreso de divisas en el país. Y eso tiene el efecto multiplicador, así sea la producción baja. Y ese tiene un efecto multiplicador en la economía. Y, el, y lo otro es esa cierta estabilidad del tipo de cambio que no atacaron sobre todo los primeros meses y que luego comenzaron a atacar nuevamente en agosto. Ustedes recuerdan con el discurso de que la culpa de que aumentara el, el, los precios y el tipo de cambio, ¿cuál fue? Al bono de a los maestros y el bono a los profesores universitarios. Eso fue lo que se dijo. Aumentó el tipo de cambio porque se sacó un dineral a la calle porque se pagó el bono a los maestros y a los profesores. Eso fue a gozo. Y ahora en diciembre, que también repuntó el tipo de cambio, el argumento de algunos, ¿cuál es? Bueno, aumentó por los adunados. Eso no tiene nada que ver. De hecho, aquí ha habido, y lo vamos a ver en una gráfica, ha habido momentos en que aumenta la cantidad de dinero, por ejemplo, de enero a junio, aumentó muchísimo más la cantidad de dinero y no hubo ni aumento de tipo de cambio ni aumento de los precios. Pero aumentó la cantidad de dinero. ¿Y por qué aumentó? Aumentó porque si uno ve las cifras del Banco Central, ve que de repente aumenta la cantidad de dinero y después baja. Y después vuelve a aumentar y después baja. Ese aumento casualmente coincide con la intervención cambiaria del Banco Central de Venezuela. Es decir, cuando inyectan divisas con la ilusión de que van a estabilizar el tipo de cambio, porque en el paradigma teórico se cree que el, que el tipo de cambio no es un ataque, o sea, lo que está pasando es que el tipo de cambio no es un ataque, sino que depende de la, de la oferta de divisas y de la cantidad de bolívares. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Inyecta divisas. Para inyectar divisas, o sea, para el que va a comprar divisas, que necesita? ¿Qué necesita si usted quiere comprar una divisa? que necesita? El bolívar. Entonces, no es casual que cada vez que hay una intervención cambiaria, o sea, que inyectan divisas, el año pasado, por lo menos 5 mil millones de dólares se inyectaron al mercado cambiar. De los poquitos que entraron, porque aumentó el precio del petróleo, ¿no? Aumenta la cantidad de bolívares. El Banco Central vende las divisas, que son del petróleo, o sea, de todos, y recoge otra vez los bolívares. Y ese es el procedimiento que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué eso sí no es inflacionario? Porque aumentar la cantidad de bolívares para que haya para comprar divisas no es inflacionario? En cambio, para aumentar los salarios, sí. Entonces, es una pregunta que uno debería hacerse, ¿no? No solamente como economista, sino para que sean coherentes los argumentos. Y aquí aprovecho para comentar, el tipo de cambio en Venezuela no depende ni de la oferta de divisas ni de la cantidad de bolívares, No depende de eso. O sea, podemos endeudarnos, traer 50 mil millones de dólares, 60 mil, intervienen en el mercado cambiario y el tipo de cambio va a subir cuando el imperialismo se le ocurra que suba el tipo de cambio. Porque es un arma. En el año 2018 flexibilizaron el mercado cambiario en octubre, en noviembre del 2018. ¿Y cuál fue el argumento del Banco Central y de algunos economistas? No, es que el problema del tipo de cambio está así porque es que no es el mercado el que está fijando el precio. Entonces, por eso es que nos colocan ese monitor ahí, dólar, to day, monitor dólar, porque no confían en el precio del mercado porque no hay mercado, porque es un tipo de cambio oficial. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Eso fue 2018. Si nosotros liberamos el mercado cambiario, el mercado se va a encargar de fijar el tipo de cambio y no es necesario que esté un portal web diciéndonos cuál es el tipo de cambio. Pregunto, ¿desapareció el portal web? No. Porque si ese era el argumento y ahorita sí, todos los, que, los dueños de capital confiaban en el mercado, ¿para qué hace falta un portal web? Es que hace falta porque es un arma de guerra. Entonces, podemos sacar cualquier cantidad de divisas y no se va a controlar el tipo de cambio. Podemos recortar cualquier cantidad de bolívares con la excusa de que con eso entonces no, se va, no va a aumentar la divisa. Igualito, va a aumentar el tipo de cambio. O sea, va a aumentar o va a disminuir cuando políticamente y con criterios de guerra, el que está detrás del tipo de cambio quiera eh, manipular. Ahora, ante, esta, ante esa situación, ustedes dirán, ok, entonces es una guerra y ellos manipulan, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros no más allá de cerrar esa página y que se vuelven a multiplicar y abrir, solas, programadas, la propuesta es cómo neutralizamos el efecto que ellos están buscando con el ataque al Bolívar. Y allí es donde va la propuesta de indexación, que es una propuesta coyuntural considerando que estamos en una situación de guerra, que estamos siendo atacados por eh, el Bolívar y que, que no es una panacea porque junto a esa propuesta se han hecho otras propuestas relacionadas, pero bueno, es una de las propuestas y es para eh, neutralizar los efectos de ese ataque al Bolívar, en, en, digamos como objetivo. Bueno, aquí tienen la depreciación, yo no sé si logran ver el número allá atrás, pero se lo voy a leer. Esa es la depreciación, entre comillas, del Bolívar desde el año 2012 hasta prácticamente el mes pasado. Y la depreciación de nuestro Bolívar ha sido 31 millones de millones por ciento. Desde el 2000, sí, por eso millones. 31 millones, o sea, o 31 millones de millones, o sea, 31 y 12 0%. Ok, en el 2012, ustedes recuerdan, nosotros dábamos 8 bolívares por cada dólar. Y en febrero se ubicó en 2.8 billones de bolívares por cada dólar. Fuerte, bolívares fuertes. Ese 28 o 25 que ustedes ven digital para compararlo con los del 2012 que llevarlos a... Yo no he visto todavía al primer economista que de manera seria, rigurosa, demuestre que esa depreciación se debe a los indicadores de la economía. Más allá de que estamos en eh, bloqueados, más allá de que han caído las reservas internacionales. O sea, pueden agarrar todas las variables macroeconómicas, pero no han demostrado que esto es consecuencia de políticas económicas y de comportamiento de la economía. Es de guerra. O sea, no hay, no hay otra explicación. Y la siguiente lámina muestra... Eh, son dos líneas, una es esa misma de la, de, precia, de la supuesta depreciación del Bolívar y la otra es la inflación. Van de la mano, pero no es que van de la mano ahorita, eso va de la mano siempre en nuestra economía, es más, va de la mano en cualquier economía del mundo, ni siquiera porque digamos es que somos una economía importadora, es que no tiene que ver, o sea, incrementos en, los, en el tipo de cambio se va a ver reflejado en incrementos de los precios que se vea más de manera más eh, paulatina o que se vea de repente, pero siempre y eso sí está en los libros de teoría económica. Es decir, si aumenta el tipo de cambio, va a incidir en los precios, ¿por qué? Porque hay una cosa que se llama precios de referencia internacional y aquí el comerciante, cuando ustedes le colocan referencia un dólar, es porque de alguna forma esa referencia la saca a alguna parte entre sus costos también de, la, de los precios internacionales. La cosa es que cuando lo tiene que cambiar a Bolívar, y cuando lo cambia a Bolívar tiene que usar un tipo de cambio. ¿Cuál tipo de cambio va a usar ese comerciante, ese industrial? Eh, para ir al mercado, el tipo de cambio más alto que él va a haber en el mercado. Porque él va a actuar, como en la teoría económica se llama, eh, de manera racional. ¿Qué es la manera racional? Él va a buscar maximizar su beneficio. O sea, sin justificarlo, pero él va a buscar maximizar su ganancia. Entonces él va a tratar de referenciarse al tipo de cambio más alto. Eso ocurre en cualquier país y en cualquier economía del mundo. Entonces, el que está detrás de la manipulación del tipo de cambio sabe que solo con ese numerito, que aunque es un numerito, detrás está el concepto de dinero, está el concepto eh, de cantidad de dinero, está el, o sea, el concepto de valor de dinero y de cantidad de dinero, que son dos cosas diferentes, pero sabe que solo moviendo ese número genera una cantidad de efectos en toda la economía. Bueno, uno de esos efectos, ya se los comenté, es la caída del salario real, esto está en equivalencia al dólar, lo podemos hacer en Bolívar, también con el salario relativo, pero ese ha sido el comportamiento del salario real. Ha caído, y ha caído prácticamente un 90%. O sea, eso no es cualquier número, o sea, es prácticamente el salario tiende, real, tiende a ser, ¿ok? Y eso, de alguna forma, afecta a quién? a la clase obrera. ¿Y cuántos somos de la clase obrera? Por lo menos de la administración pública, según el INE, 3 millones de la administración pública, pero afecta también a los pensionados, 5 millones según el INE, y afecta también a los jubilados de la administración pública. Es decir, no afecta a uno o dos, a tres, afecta, digamos, a un grupo de población importante afecta a hogares, porque en un hogar, y eso sí no se los tengo que decir, ¿verdad? En un hogar estamos, nosotros los que estamos todavía en edad eh, productiva, pero también están los abuelitos y las abuelitas, que de alguna forma todos tributan al ingreso por su pensión, por su... Ajá, si todas, o sea, si la pensión, si la jubilación si el, se disminuye 90%, entonces las condiciones del hogar también, digamos, se ven de ¿Qué es lo que está buscando realmente el imperialismo? Sobre todo en procesos electorales. Este gráfico, yo les decía, es una demostración, hay muchos, pero trajimos este. La línea azul es la cantidad de dinero en términos reales. Y la línea roja es el tipo de cambio. Esto es para que ustedes vean que no tiene nada que ver la cantidad de dinero con el comportamiento del tipo de cambio y por lo tanto con la inflación que ya habíamos dicho que cuando aumenta el tipo de cambio aumenta la inflación hay un concepto en, el, en lo que tiene que ver con el dinero una cosa es el valor del dinero y otra es la cantidad de dinero que debe circular en una economía el valor del dinero voy a mencionar los dos el valor del dinero es tan arbitrario como ustedes puedan pensar hay quienes tienen el poder de incidir en el valor del dinero. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el presidente Nicolás Maduro, el año antepasado, 2020, que fue la reconversión monetaria, ¿verdad? 2020. 2020, ¿qué hizo el presidente Maduro? Él eliminó seis dígitos a la derecha. ¿Se acuerdan? Sí. Y él lo puede hacer? Él tiene la competencia para hacerlo, porque él, él tiene el poder de la política económica conjuntamente con el Banco Central que tiene la monetaria. Entonces él puede decir, ahora, ¿por qué le quitó seis y no le quitó tres? Porque es, no importa cuántos ceros los hubiese quitado, lo importante ahí, le quitó seis para, para que contablemente nos llevara a un solo dígito la economía. Pero perfectamente pudo haberlo hecho con tres, o con cinco, o con dos. ¿Ok? ¿Qué es lo importante ahí? es Que cuando le quita seis dígitos, se lo quita a todo, Se lo quitó a todos los seis dígitos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el 30 de septiembre, si usted tenía un millón de bolívares eh, en su cuenta bancaria, al día siguiente usted amaneció y vio su, su saldo y tenía uno solo. ¿Usted compraba menos con ese bolívar? Compraban lo mismo, pero ¿por qué compraban lo mismo? Porque el comerciante le quitó seis dígitos a los a lo bienes, el productor le quitó seis dígitos y a nosotros también nos quitaron seis en el salario. Todo, todo, a todos se le redujeron los seis dígitos. Y el Banco Central, si usted se mete en la página del Banco Central va a ver 30 de septiembre. Cantidad de dinero circulando, no me acuerdo el número, pero supónganse, 30 mil millones de bolívares. El primero de octubre eran 30 mil bolívares, pero de los digitales. O sea, ¿había menos dinero circulando en la economía? No. O sea, realmente lo que, lo que se hizo de manera arbitraria, ¿en qué sentido? Que pudieron haber sido 6 ceros, como 5, como 4, pero lo importante es que fue a todo. El valor del dinero, lo importante es que rija para toda la economía. Los que están atacando al Bolívar, de alguna forma lo están haciendo desde fuera. Lo que pasa es que no lo hacen de un día para otro, pero ellos no le quitan, sino que le ponen ¿sí? Igual, el tipo de cambio, no me acuerdo cuánto era, en, en cuánto estaba en septiembre, en cuatro, no sé, en cuatro millones y quedó en cuatro, en cuatro bolívares digitales por dólar. También se le quitaron los seis ceros a todos. Entonces, una cosa es el valor, el valor de ese dinero. Y lo otro es la cantidad. ¿Cuántos bolívares tienen que circular en una economía? Entonces, los monetaristas, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, ¿qué nos dicen? Bueno, tú tienes que tener tantos bolívares como dólares tengas en la Reserva Federal, porque tienes que tenerlos respaldados en la Reserva Federal. Eso es falso. Los países no se rigen por la cantidad de reservas que tienen para emitir bolívares. ¿De qué depende la cantidad de bolívares que tiene, o en, en nuestro caso no, en cualquier economía, que tiene que circular? El dinero entre, entre sus funciones es medio de pago, o sea, se utiliza para hacer transacciones. Entonces usted necesita la cantidad de bolívares suficiente para poder transar los bienes y los servicios. Sí, por lo tanto, el referente para la cantidad de bolívares es la producción nacional. ¿Y de dónde sale la producción nacional? Lo que, las cantidades que se producen por los precios que se están produciendo. Entonces usted puede tener que se producen 10 bienes a 10 bolívares. El PIB de esa economía es 100. Usted necesita, en principio, 100 bolívares en esa economía. Ahora, si los precios por alguna razón en esa economía, como nos ocurrió, pasaron de 10 a mil y siguen produciendo 10, entonces usted, ahora usted tiene que multiplicar 10 por mil, o sea necesita 10 mil, la producción es diez mil y necesita 10 mil bolívares. Esa cantidad de bolívares adicionales no es inflacionaria, es dando respuesta a un incremento de precios que, se, que proviene de paso de fuera que es una respuesta, no es la causa de la inflación, ya la inflación ocurrió, pasó de 10 bolívares a 1000. Yo no sé si me siguen con, con el ejemplo. Entonces son dos conceptos, es el valor y es la cantidad. Entonces, ¿cuántos bolívares necesitamos nosotros? En el 2018, que eh, sí, más o menos, en el 2016, que fue el pico de cantidad de bolívares que tenían, según el Banco Central... De la producción nacional circulaba el 60% de bolívares. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el 60 y no el 100? Porque ahorita, como hay dinero electrónico y hay dinero digital, no es solo efectivo, entonces la velocidad que circula el dinero es mayor, el 60%. Hoy, según el Banco Central, datos del Banco Central, hay 2% con respecto al PIB. Sacaron los bolívares de la economía. Apagaron la máquina, o sea, esa máquina debió haber permanecido encendida cada vez que aumentaban esos precios para compensar la cantidad de bolívares. Si sí, más o menos me siguen la idea del tema del valor y la cantidad de bolívares. Bueno, esto es bien importante para, para, para cuando vaya a explicar lo de la indexación, por eso me detengo en el tema de la, de, de la cantidad de bolívares. ¿no? Bueno, y en este otro gráfico, no sé si logran ver las letras, seguramente no, pero esta es la variación mensual del tipo de cambio paralelo o sea, esos es son datos de dólar tu dedo. un poco para mostrar que el tipo de cambio aquí no depende de la situación económica de las variables económicas sino que es político y es de guerra. esa línea, la más alta que ustedes ven ahí esa sí la ven, ¿verdad? eso fue enero del 2019 en enero del 2019 ni... Ni cayó, o sea, no hubo una caída importante de la producción petrolera, ni de reservas internacionales, ni aumento de salario. ¿Qué pasó en enero del 2019? Que el tipo de cambio varió 350% en un mes. ¿Qué pasó en enero del 2019? Ustedes se deben acordar. Guaidó... O sea, se juramentó el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ¿verdad?, como correspondía, pero entonces paralelamente se autojuramentó Guaidó como presidente interino, cosa que no existe en nuestra constitución, eh, ese mismo mes. Era parte de un plan, o sea, un plan orquestado en una guerra no convencional que tiene muchas dimensiones, políticas, diplomáticas, etc. Paralelamente, en enero del 2019, ¿qué estaba pasando? Estaban intentando entrar una supuesta ayuda humanitaria por la frontera con Colombia. ¿Verdad? Parte del plan. Y simultáneamente estaba Trump firmando el decreto diciendo que todos los activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior serían administrados por el presidente interino. Se le hace sitio y monómeros. Todo eso pasó en enero. No es casual que haya aumentado, pero aumentó como parte del ataque, como parte de la guerra. Y así, en cada una de, de esas barras, ustedes van a ver que son procesos electorales y sobre todo la alerta, porque el 2024 es ya. O sea, si no lo hemos visto, ya estamos en abril. O sea, basta aquí, uno observaba, basta que el CNE anuncie el cronograma electoral, que siempre lo hace unos seis, ocho meses antes del proceso electoral, cuando uno ve que se va, empieza a disparar el tipo de cambio. Y no es casual, es parte del ataque. ¿Por qué? Bueno, porque hay que deteriorar las condiciones de vida para incidir, en, en este caso, en el proceso electoral. Que lo hemos visto ya incluso desde diciembre. Bueno, esta es una confesión de las partes. El ataque al Bolívar es una de las armas que mantienen más escondidas El imperialismo Incluso el bloqueo ya es abierto o sea, Desde hace 60 años sabemos que Cuba está bloqueada Y ellos lo reconocen Y a pesar de las votaciones no levantan el bloqueo Y tienen una página que es la fac Y ahí están todas las medidas coercitivas Pero el ataque a la moneda no En cambio este senador confesó que son ellos los que están desmonetizando el Bolívar. Y eso es bien importante, porque suma a este argumento de que no es el mercado el que rige el tipo de cambio. Y ahí encontramos una gran contradicción de algunos del equipo, de, digamos, sobre todo Banco Central, que dicen nosotros estamos siendo atacados, estamos bloqueados y nos están atacando el Bolívar. Ah, perfecto. Por lo tanto, vamos a inyectar divisas al mercado para controlarlo y vamos a quitar bolívares de la economía. Pero no me está diciendo que es un ataque. Entonces, si usted saca las divisas al mercado, que son 5 mil millones de dólares que se han sacado el año pasado, creo que van por 400 millones de dólares, 340 340 no va a lograr controlar el tipo de cambio. Ahí lo que va a hacer es que va a quemar las divisas. O sea, esas divisas se van a ir como si han ido más de 600 mil millones de dólares en la historia económica de Venezuela desde que se nacionalizó la industria petrolera. O sea, esa no es la, la solución. Y eso es parte de lo que creemos que hay que revisar. O sea, porque 5 mil millones de dólares, que es mucho dinero, la, las intervenciones... ¿Estás levantando la mano? Ah, pero al final, las intervenciones... 5 mil millones de dólares... Para que tengan una idea, en el 2006, nosotros importamos medicamentos, todos, insumos para la producción de medicamentos, insumos, material médico-quirúrgico, 2006, no había escasez, con 900 millones de dólares. O sea, 5 mil millones de dólares, 900 millones se utilizaron en la importación del... son datos del INE, de comercio exterior del INE. 5 mil millones de dólares, en una situación de guerra, es bastante dinero, ¿ok? uno pregunta, ¿dónde están los 5 mil millones de dólares que garantizaron que el tipo de cambio se estabilizara cuando más bien el tipo de cambio pasó de 4 y lo tenemos en 25? ¿Okay? Eso hay que revisarlo. Una cosa es que nos gusten algunas propuestas y otra cosa es que no se revise lo que se está haciendo y qué impacto ha tenido. Bueno, esta es una cita, yo siempre la traigo, de Keynes, ni siquiera de Marx, de Keynes, eh, que escribió en el libro de las consecuencias económicas de la paz en 1919. Y él decía, Lenin tenía ciertamente razón, no hay medio más sutil ni más seguro de trastornar las bases existentes de la sociedad, ni siquiera de la economía de la sociedad, que envilecer el valor de la moneda, disminuir, deteriorar el valor de la moneda. El procedimiento pone todas las fuerzas recónditas de las leyes económicas del lado de la destrucción y lo hace de manera tal que ni un solo hombre entre un millón es capaz de notarlo. Porque es eso, es una guerra, poco a poco van cambiando, van cambiando, hasta llegar al 31 billones por ciento que les estoy mostrando. Pero ¿cuántos años tenemos en esta situación? Desde el 2012 para acá son 12 años, ¿verdad? Bueno, eh, digamos. Eh, tre eh, 11. Sí, 11, pero es, van actuando de esa forma. Bueno, los efectos del ataque al Bolívar, ya más o menos los he comentado, no es solo esa hiperinflación que es inducida, es el deterioro del poder adquisitivo, que también lo mencionamos, pero también es la insuficiencia del gasto público. Por eso es que nosotros hablamos de la indexación de la economía, no solo del salario. Porque la Administración Pública también debe ser indexado. el presupuesto de gasto de la Administración Pública debe ser indexado. ¿Por qué? Y siempre damos este ejemplo porque es como el más evidente. Cuando se elaboran los presupuestos de la Administración Pública de cualquiera de los cinco poderes y de todos los ministerios del Poder Ejecutivo, eso se elabora en noviembre, se elabora y se aprueba por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior al ejercicio fiscal. Entonces, el año 2017 se aprueba el presupuesto para el 2018. Cuando se estaba aprobando el presupuesto, del 2017 va, por ejemplo, siempre vamos a ejemplo de salud porque es el más cercano, va el, el ministro de salud y dice, bueno, yo el año que viene tengo estas metas, o sea, año 2018, voy a atender a tanta población de niños y niñas, tengo que comprar tantos medicamentos. Tengo que eh, arreglar tantos hospitales, tengo que eh, construir tantos ambulatorios. ¿okay? Va el ministro de Planificación y de Finanzas y le dice, ah, bueno, muy bien, ¿cuánto es eso? El cuánto es eso es en Bolívares de noviembre del 2017, ¿verdad? Porque él está haciendo su estimación de presupuesto con el Bolívar del 2017. Parece ah, por... bueno, esto suma tanto. El ministro de Planificación le dijo súmele 300% porque es que nosotros estamos esperando esto es real, ¿no? esto no es un ejemplo, estamos esperando una inflación de 300% para el 2018 entonces van los ministros van todos los poderes y suman 300% a su presupuesto para cumplir esas metas. es el caso que en el 2018 la inflación no fue 300% fue 130.060% ¿qué hizo el ministro de salud? o el ministro de educación, entre otras cosas, dentro de las partidas está la 401, que es salario. ¿Pero qué hace el ministro? Mira, no me alcanza para cumplir la meta. Yo dije, ¿es ¿qué que voy a comprar tantos medicamentos, pero como comprenderás, el precio subió. Y no es porque el ministro irresponsablemente va a gastar más de lo que tiene, que es lo que dicen los economistas de la derecha y los neoliberales, que dicen, ay, que la culpa de la inflación es del gobierno, porque ellos siempre gastan más de lo que tienen. Si no, al contrario, más bien va a tener que reducir las metas porque con lo que tiene no le va a alcanzar ni, ni, ni para un hospital, ni para un abulador, ni para un medicamento. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Solicita un crédito adicional. Pero si se encuentra con una eh, un ministerio de finanzas que le dice no hay dinero, y es que obviamente no va a haber dinero, por el ejemplo que les daba, hay que aumentar la cantidad de bolívares. Porque con el efecto precio, ese PIB aumentó y hay que eh, restituir los bolívares en función de ese incremento de precio para poder darle el crédito adicional y para que pueda mantener, ni siquiera aumentar, las metas. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa insuficiencia del gasto público? O sea, quién le afecta? Nos afecta a todas y a todos. ¿Por qué? Porque si uno va entonces al hospital, le dice, es que no me alcanzó para comprar los insumos, obviamente no le alcanzó. ¿Quién lo tiene que llevar? Lo tiene que llevar el paciente, ¿verdad? Eh... El médico que trabaja o la enfermera o el camillero, si no le alcanza el salario, se va, ¿verdad? Renuncia porque no le alcanza el salario y, eso, y no le alcanza por la misma razón. Entonces eso afecta a la administración pública. Por eso cuando hablamos de la indexación es de toda la economía. El presupuesto tiene que indexarse, nosotros estamos proponiendo con respecto al Petro como unidad de cuenta. Entonces, así como se indexa, indexa el salario, ese presupuesto que se aprobó, por ejemplo, en noviembre del 2017, se calcula en Bolívar y se calcula en una unidad de cuenta, que en este caso es el PET, que se va ajustando. Cuando se van a ejecutar los recursos, el ministro de Salud va a hacer la co Ah, pero es que usted me aprobó, fue tantos PET. Ajustemos cuántos bolívares son y usted me lo da sin necesidad de solicitar el crédito adicional. No sé si me siguieron esta parte, pero esa es un poco la idea de la indexación, entre otras, ¿no? Bueno, la caída de la producción nacional, ya lo comentamos, por la pérdida del poder adquisitivo, la desigualdad en la distribución de la producción. El que produce es el trabajador, es la clase obrera, ese es el que produce, ¿verdad? Eso lo decía Ricardo, lo decía Daniel Smith, no lo decía ni siquiera Marx. El que produce, el que genera valor agregado es el trabajador. Ahora, cuando el trabajador produce algo, eh, esa producción se distribuye. Hay dos conceptos y es importante que, que, que, que conozcamos los dos conceptos. Una cosa es la distribución y otra es la redistribución. La distribución se realiza en el proceso social del trabajo. ¿Cómo se realiza? Bueno, el trabajador, el obrero produce, genera valor, pero todo lo que produce no es para él. Entonces llega el burgués, el dueño del capital, a través de la plusvalía y se apropia de parte de ese valor de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Allí hay una distribución. ¿De qué va a Y entonces se distribuye entre salario y ganancia. ¿De qué depende la ganancia? Y eso sí, lo dijo Marx claramente. La ganancia depende del salario. Mientras menor es el salario, mayor es la ganancia. Sí. O sea que la variable importante es el salario. Si usted no incrementa el salario o no lo hace mayor, sino lo mantiene o lo congela, la ganancia va a ser mayor. Los precios se determinan en el mercado. Marx también lo decía, los mercados existen, siempre han existido. El tema es cómo se distribuye en el mercado, ¿no? Los precios se marcan en el mercado. Dado un precio, hay una distribución entre salario y ganancia. Si el precio es 100 y el salario es 50, la ganancia va a ser 50, ¿sí? Pero si el precio es 100 y la ganancia es 40, el, perdón, el salario es 40, la ganancia va a ser de 60, ¿Ok? Ahora, si ese precio subió a 500, vamos a poner a 1000, porque hubo un ataque al tipo de cambio, y el salario sigue siendo 50, ¿de cuánto va a ser la ganancia? 150. O sea, la diferencia está en la ganancia. Entonces, si usted no aumenta el salario a la misma proporción en que incrementaron los precios, independientemente de la causa del incremento de los precios, por eso nuestro artículo 91 establece que los salarios tienen que aumentar en la misma proporción que aumentan los precios. Porque si usted no lo hace, lo que le está dando cancha es a la ganancia. Y entonces allí hay más desigualdad. Y eso se muestra en este gráfico, que lamentablemente nosotros no tenemos datos recientes, porque el último es el del 2017, cómo se distribuye la torta en el proceso de distribución salario-gananza. En el 2014, de todo lo que se producía, el 36% iba a los salarios y el 31% a lo que el Banco Central, por los manuales del Fondo Monetario Internacional, llama excedente de explotación neto, así se llama, explotación. Iba el 31%. En el 2017, la producción es menor pero la distribución es más desigual. O sea, la distribución fue al asalariado 18% y al dueño del capital 50%. A eso hay que sumarle el hecho de que asalariados somos alrededor de 13 millones, sumando también a los pensionados, pero digamos, eh, asalariados alrededor de 11 millones según el INE y dueños de capital 500 mil. O sea que ese 50% solo se distribuye en 500 mil dueños de capital pero el 18% entre 11 millones de personas. O sea, mayor la desigualdad a lo entero. Ese es el proceso de distribución. Luego hay otro proceso que es de redistribución. Y ese ya no es en el proceso social del trabajo, sino que una vez que el trabajador tiene su salario y el burgués tiene su ganancia, entra el Estado a redistribuir. ¿Y qué hace? Le dice al burgués, pagan impuestos, cuando lo pagan cuando no se los exoneran pague mi impuesto porque entonces yo con eso voy a redistribuir además a, a, a resolver la desigualdad que de paso se generó en la distribución por la redistribución bueno ofre, eh, ofreciendo el servicio de salud el de educación que de carreteras alumbrado lo que hace y si es un Estado en un, en un sistema socialista, con mayor participación, ¿no? No solamente lo clásico que dice Stiglitz, que interviene un Estado, sino además en un Estado socialista. Entonces, ese es un proceso de redistribución. El problema está cuando la redistribución recae en el trabajador. A través de un IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque no importa cuál es mi ingreso, yo pago lo mismo cuando voy a comprar algo. En cambio, un impuesto sobre la renta es más progresivo. ¿Okay? Bueno, y el otro eh, efecto es la dolarización. ¿Y por qué la dolarización que estamos viendo de facto? Porque si, como vimos en el gráfico, ha caído la cantidad de dinero necesaria para la economía como consecuencia de ese incremento brutal de los precios. ¿verdad? Más bien, en términos reales, ha caído la cantidad de bolívares. Si cae la cantidad de bolívares, y ahora es el 2% del PIB, cuando en un momento era el 60%, eso lo que está haciendo es dándole espacio a la moneda, que de paso es la moneda del enemigo, que es el dólar. Y está entrando a cumplir la función de medio de pago del bolívar. Entonces. Además de lo simbólico en el marco de la guerra no convencional de que haya entrado el dólar, lo importante es que ese retiro, ese, eh, eh, el hecho de haber suprimido bolívares o no mantener la maquinita al mismo ritmo de incremento de los precios, ha hecho que entrara la dolarización. El problema con la dolarización es que por lo menos en la mayoría, o sea, en la administración pública, ¿verdad?, el pago de los salarios... No es en dólares, ¿verdad? Pero sin embargo uno va al, al establecimiento y aparece referencia, dólares, el precio de los bienes. y servicios. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? A mí me dijeron que me iba... iban a fallar a la media hora. <risa> <risa> bueno, la, la, son dos propuestas la indexación y el, salario, y el aumento del salario son dos cosas diferentes la indexación no necesariamente implica aumento del salario ¿qué es lo que se quiere con la indexación? es neutralizar el efecto del ataque al bolívar ¿y cómo funciona? Eh, supóngase que el tipo de cambio en este momento eh, son, bueno Voy a colocar números sencillos para poder hacer los cálculos. 10 bolívares por dólar, ¿ok? A 10 bolívares por dólar, eh, en todo caso, el salario equivalente a dólares son 5 dólares, ¿verdad? Por ejemplo, son 5 dólares el salario mínimo legal. Si el tipo de cambio se duplica, se triplica, ¿qué va a pasar con los precios de los bienes y servicios? Se va a duplicar, incluyendo los de la administración pública y los servicios como electricidad, teléfono, etc. Se duplican y se triplica. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos eh, diciendo con la indexación? Que el salario, los precios de los bienes y servicios... El presupuesto público y la cantidad de bolívares que circulan actualmente en la economía se referencien a, a, un, a una unidad de cuenta que es el Petro. El Petro como unidad de cuenta. Es decir, son 5 dólares el salario, ¿cuánto equivale los 5 dólares de salario en petros? ¿Cuánto equivale el presupuesto público que le ofrecieron al Ministerio de Salud en petros? ¿Cuánto equivale la cantidad de bolívares que están circulando? En pesos. ¿Por qué? Porque el Petro varía, o sea, la el Petro siempre son los 60 dólares como unidad de cuenta y debería mantenerse fijo como anclaje, ¿ok? Ese valor. Pero con respecto al Bolívar, él va variando ¿en función de qué? En función de ese tipo de cambio que nos está siendo atacado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si varía el tipo de cambio, si nos atacan el tipo de cambio, Varía el petro, esa relación petro-bolívar varía y automáticamente el salario que está medido en petro, el presupuesto que está medido en petro, la cantidad de bolívares que también está medido en unidad de cuenta, no es que desaparece el bolívar, unidad de cuenta en petro, se van a ajustar en bolívares en función del ajuste del petro. No sé si. Es proporcional. La idea es que la economía se mantenga idéntica. Así sean 5 dólares el salario pero idéntica, o sea, por ejemplo que mañana digan indexamos la economía mañana usted va a seguir teniendo un salario de 5 dólares pero si ataquen el tipo de cambio, su salario va a seguir siendo 5 dólares y va a seguir comprando con esos 5 dólares lo mismo que compraba hoy fíjense que no hemos hablado de aumento de salario no hemos hablado de de, de incrementos digamos desproporcionales, sino simplemente seguir la proporción si está... Siguieron lo de la, lo que está detrás de... No es una me, no es una propuesta nueva, de paso. Esa propuesta la, la anunció el presidente Maduro en el 2018, cuando él dijo que la unidad de cuenta sería el petro. Estableció el medio petro, ¿se acuerdan? El salario medio petro, 30 dólares, aunque es poco, comparado con la canasta básica, que son 400, pero estableció el medio petro, el salario, ¿Y cuál era la idea? Que si atacaban el tipo de cambio como realmente lo hicieron, porque en agosto, en agosto del 2018 el tipo de cambio era 60, anunció el incremento de salario, anunció la unidad de cuenta y en 15 días el tipo de cambio estaba en 120, porque lo atacaron. Y entonces perdimos otra vez el poder adquisitivo. Entonces, esa propuesta de la indexación realmente es una propuesta coyuntural por el ataque al Bolívar, no es una panacea, y lo que mantiene es la economía igualita. O sea, en los mismos niveles y en las mismas proporciones. Eso por una parte. Pero por otra parte, nosotros estamos proponiendo... Eh, nosotros estamos proponiendo el incremento del salario, adicionalmente. Nosotros no estamos proponiendo, cuando digo nosotros, por lo menos... Compañeros Juan Carlos, Tony Bosa y bueno, y quienes nos acompañan en la propuesta. Nosotros jamás hemos dicho que amanezcamos mañana con un salario en 400 dólares. Nunca hemos dicho eso. Nosotros, es que sería absurdo hacerlo, porque la economía no tiene la capacidad, produciendo el 20% de absorber ese salario. Nosotros hemos dicho que el, obviamente el salario tiene que aumentar, ¿verdad? Porque la canasta básica está en 400 y el, y el salario está en 5. O sea, la brecha es muy grande. Pero lo que estamos diciendo es que sea progresivamente. Pero además, previamente hay que indexar, porque no hacemos nada aumentando el salario, sino indexamos. Porque nos va a pasar lo que le pasó, nos pasó en el 2018, con el incremento salarial de agosto del 2018, o lo que pasó el año pasado. ¿Por qué? Porque si, aumenta, si el presidente Maduro aumenta el salario, lo más probable es que vuelvan a atacar el bolígrafo. Y entonces, a, a la vuelta de un mes, vamos a estar otra vez con el mismo poder adquisitivo. Entonces, la propuesta es la indexación de la economía y incrementos progresivos del salario. Nosotros estamos proponiendo que progresivamente se vaya incrementando primero, y dada la indexación referenciado al petro, a un petro. Un petro Fíjense que un petro son 60 dólares, el equivalente a 60 dólares. Todavía la brecha es grande con los 400 de la canasta básica, que es lo que establece la constitución. Pero comenzar con un petro y progresivamente, en el marco de una indexación, irlo llevando hasta, hasta la canasta básica. ¿Por qué progresivamente? Y ahí vamos a desmontar algunos mitos también, eh, que son los que tienen aquí, no sé si logran leer. Y aquí lo del desmontar es ese discurso de que no se puede aumentar el salario porque no hay divisa, no se puede aumentar el salario porque no hay bolívares, ese es el discurso, ¿verdad? O porque hay que producir primero, pero ese ya lo desmontamos. Cuando dicen que no se puede aumentar el salario porque no hay divisa, primero, el salario en Venezuela no se paga en divisas, se paga en bolívares. El presupuesto público, hasta donde yo sé, sigue siendo en bolívares. ¿Sí o no? Entonces no se puede sacar la cuenta de quienes sacan la cuenta de, bueno, son 3 millones de empleados de administración pública más 5 millones de pensionados, porque están diciendo que 400 dólares, jamás hemos dicho eso por los 400 dólares, esos son cuánto, no sé cuántos miles de millones de dólares que no tenemos porque estamos bloqueados. No, primero es en bolívares que se paga el salario, no en divisas. Segundo, esa multiplicación que hacen por 12 es una multiplicación económicamente errada. ¿Por qué? Porque no es que van a multiplicar el salario por el número de personas, el número mencionado, y por 12 meses. Porque el dinero circula, es decir, usted aumenta el salario este mes, ingresa a los trabajadores y esos trabajadores o a la administración pública, cuando, porque además por la 401 o la indexación de la administración pública, y esos trabajadores, ¿qué van a hacer con el salario? Porque algunos dicen que van a ir a comprar divisas. Sinceramente, con una caída del 50% de la demanda, por lo menos hasta el 2018, si hay un incremento de salario... Lo que se va a hacer en los hogares es cubrir las necesidades básicas materiales. O sea, comprar comida, comprar medicamentos, comprar, pagar pasaje. Lo que se hace principalmente en los hogares, ¿verdad? Lo principal no es ir a correr a comprar divisas. ¿Y quién compra las divisas? Digamos, es otro, es otro sector. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador con esos bolívares? Va a ir al supermercado, va a ir a la farmacia que de paso está en manos de privados, ¿verdad? Entonces allí sí va a aumentar la demanda. Y si aumenta la demanda, ese dinero comienza a circular y comienza a reactivarse la producción. Por eso es que uno no puede comparar la producción del primer mes de incremento con incrementos de salarios progresivos otros meses, porque se supone que uno está esperando que se empiece a reactivar la producción. Pero además de eso... Uno paga luz, paga teléfono, y eso además va al propio Estado, ¿no? O sea, va a la administración pública porque es la electricidad, el teléfono, etc. Entonces, y se pagan impuestos. Entonces, el, el tema de que no hay divisas porque estamos bloqueados, claro que estamos bloqueados, pero no es el argumento para no aumentar eh, el salario. Eso por una parte. Eh, lo de Primero hay que producir para incrementar los salarios, ya lo comentamos. El otro argumento es que no hay dinero. Nosotros le trajimos unas cuentas de dónde va a salir el dinero, debería salir el dinero para incrementar progresivamente el salario. Ya se los voy a. Y eso de que aumentar la cantidad de dinero genera inflación, ya lo mostramos. ¿no? Primero se generó la inflación por el tipo de cambio. Y después es que hay que aumentar la cantidad de dinero para poder restituir en esa economía los bolívares necesarios, que es consecuencia de ese incremento de precios. Entonces, fíjense, y ya con esta lámina termino, porque esta es la última. Y el moderador. Yo les decía que la cantidad de dinero en una economía depende de la producción, de la, del Producto Interno Bruto. Estos son datos del Banco Central. El Producto Interno Bruto, en el 2022, considerando esa estimación del 15% de incremento en bolívares digitales, eran 676 mil millones de bolívares en bolívares, el Producto Interno Bruto. Si nosotros decimos que por lo menos debería circular la mitad de los bolívares, Llegamos a tener el 60%, pero imagínense la mitad de los bolívares. Deberían estar circulando ahora en la economía 338 mil millones de bolívares digitales. ¿Sí me siguen? O sea, la mitad de los 676. Bueno, están circulando según el Banco Central, ahorita... 18 mil millones de bolívares, no 338 mil millones de bolívares. Esos son datos del Banco Central. Pueden meter en la página y lo buscan. La liquidez monetaria es 18 mil millones de bolívares. O sea que hay una diferencia de bolívares que se necesitan en la economía, bolívares, de 319 mil millones de bolívares. Estos son números reales, o sea, eh, calculados. Si nosotros aumentamos el salario a un petro que equivale a 60 dólares, para 3 millones de trabajadores de la administración pública y 5 millones de pensionados, se requerirían, calculándolo a un petro, ¿verdad? Se requerirían 8.256 millones de bolívares. Esos 8.256 millones de bolívares equivalen solo al 2,6% de los bolívares que se están haciendo falta en nuestra economía solo el 2,6%, o sea, ese impacto no es un gran impacto. Claro, previa indexación. No sé si me siguieron con las cuentas. O repito, repito. O sea, tenemos el tamaño de la economía. Deberían circular por lo menos la mitad de bolívares. Está circulando. O Se deberían circular 300 mil millones de bolívares. Están circulando 18 mil millones de bolívares. Aumentar el salario a un petro implicaría sacar dinero, y si quieren sí, encender la maquinita, de, por 8 mil millones de bolívares. Que eso no es ni el 2% de todo el dinero que hay que restituir en la economía. Cuando uno le preguntan, ajá, de dónde van a salir los bolívares para aumentar el salario? Es restituyendo, y para nosotros esa es la palabra clave, restituyendo los bolívares que desde el 2018 se han sustraído, que el Banco Central ha sustraído de la economía con esa política de monetarista de disminuir la cantidad de bolívares porque entonces así no se generaba inflación y no aumentaba el tipo de cambio. Eso lo hicieron, restringieron la cantidad de bolívares, aumentaron el, el encaje legal a 100%. Pero este el tipo de cambio siguió, siguió subiendo y en la inflación también. Entonces hay que restituir los bolívares. Ahora, hay dos formas de restituir los bolívares en una economía. Bueno, hay varias, pero por lo menos dos. Usted saca los bolívares y se lo da a la banca, para que se lo dé a las empresas a través de crédito, y la banca no va a producir, porque si no tiene demanda, no va a producir, la banca sí va a comprar divisa, y si de paso usted le saca 5 mil millones de dólares, ¿qué va a hacer la banca con esos bolívares? Va a comprar divisa. Entonces, por eso es que uno ve, la liquidez monetaria aumenta cuando intervención cambiara y vuelve a bajar. Pero hay otra forma de restituir los bolívares, porque no los restituye por la vía de la administración pública, por la partida 401 de sueldos y salarios le incrementa el salario a los trabajadores por la vía de la 407 para las jubilaciones y por la vía del seguro social para las pensiones al final si aumenta el salario esos bolívares, repito, ¿qué va a hacer el trabajador? Comprarle al, al dueño de las empresas de alimentos, de medicamentos va a circular el dinero pero por lo menos garantizamos que recuperamos el poder adquisitivo del trabajador. Entonces la propuesta es, sí, no es encender la máquina, sino poner a funcionar esa máquina que se apagó en el 2018 con una política monetarista, y es restituir progresivamente los bolívares por la vía de los salarios. Y además así se garantiza de paso ese, esa reactivación de la economía y esa disminución de las brechas, porque nosotros siempre hemos hablado del salario en la mínima, y hemos hablado de la Administración Pública. Pero el salario mínimo es importante porque es la referencia del resto de las escalas salariales, incluso el sector privado. Porque ustedes ven que el sector privado de repente le paga 100 dólares a un trabajador y ¿qué le dicen al trabajador? Ah, pero te vas a quejar. Si el salario mínimo es 5, te estoy pagando 95 dólares más. Sí, pero la canasta básica es 400. Si el salario mínimo es 60 o es 120, entonces su referencia es cada vez mayor. Y eso ajusta las escalas salariales también, por eso la importancia del salario. Entonces la propuesta es ir aumentando progresivamente, y si incluso, que no es la propuesta, uno quisiera aumentar de una vez a los 6, 7 petros, eso equivale a los 6 petros de la canasta básica, eso equivale al 15% de la cantidad de bolívares que hay que restituir en la economía y que fueron sacados y suprimidos desde el 2018. Entonces, es de ahí, de ahí es donde, cuando preguntan, ¿de dónde va a salir el dinero? Sí, ah, ese dinero es inflacionario. No, no es inflacionario porque la inflación ya se generó esa es una respuesta del dinero que se necesita justamente porque incrementaron esos precios y aumentó ese PIB, pero por la vía de los precios. No es un tema de cantidades producidas, es un tema de efecto, alucinación de precios por el tipo de carga. Entonces, bueno, ese es, esa es la, esas son las dos propuestas. Yo sé que me extendí mucho y me pido disculpas, pero bueno, esa es la presentación. No. Según lo que tengo entendido, nos queda más o menos media hora en el espacio. ¿no? Hay varias personas que ya levantaron las manos para preguntar. Esta compañera levantó la mano primero la... cuando luego compañero lo pero... tú. Vamos, le voy, a... voy a pedir a él? Este, Si son preguntas... Vamos a ser concisos pues, para sí. hacer las preguntas. Sí. ¿Okay? Porque por la cuestión del tiempo solamente, no da tiempo para escuchar otra, otra, otras exposiciones. ¿no? La compañera que había levantado la mano todavía. Sí. Luego tú y luego. ¿Por qué no fortalecer el bolín? ¿Por qué no... Ya va. La pregunta es. ¿Por qué no fortalecer el bolín? Y el petro para mí no es una unidad de fuerzas ¿no? que a nivel mundial, como Cristo, no es reconocido. Obviamente, Chávez, en su momento, planteaba de, de una, una moneda de. ¿Ok? Hizo esa referencia, ¿cierto? De que había que tener en el de la nación por él. Aunque okay, la moneda del sur es del sur. Correcto. Porque el petro es el sur. Esa es mi... pregunta. No, no, no, es mi Ahora, porque yo... tengo. Vamos a escuchar a la compañera... para favor, Es importante porque fortalecimiento del es nuestra moneda. Entonces, estamos en ¿no? una economía, ojo, mm -hmm. soy economista, tengo 14 años de graduada y estudio <coughs> en la Universidad Central de Venezuela. Y yo digo a la gente que me plata, muchas personas me denuncian sí. y es importante escuchar, ¿sí? ¿Qué digo yo? Si nosotros tenemos el Bolívar como nuestra moneda, ¿por qué permitimos, o oh, el ICB, Banco Central de Venezuela, permite que el dólar... Funja, se manifieste y domine la economía nacional. Eso no lo pueden tapar, no el dedo. Sea, el bolívar está presente y el dólar está presente. Entonces hay una dualidad de moneda, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, soy dueño de un banco y tengo dos bancos, dualidad de banca me va a generar una distorsión brutal y muy baja. Eso en términos de un ejemplo sencillo. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central de Venezuela en materia de política cambiaria y en materia de política monetaria? Si es del el órgano de control y regulación. El Banco Central de Venezuela es el banco que nos define a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene. No, no somos la reserva central Entonces, ¿por qué el Banco Central de Venezuela permite que el dólar tenga mayor peso que las familias? se supone que el Bolívar tiene que tener o sea, Simón no Bolívar en la casa de él está ahí en nuestra moneda Ecuador dolarizó, oh, chévere eso fue Ecuador nosotros no somos ahora mi aporte es que si nosotros mantenemos esta dualidad de monedas vamos a seguir perdiendo perdiendo ¿Sí? no tenemos una canasta alimentaria real que realmente corresponda a mi salario. y el Che Guevara y lo dice muchos libros que hay que analizar las tarifas hay que analizar las escala salarial, y hay que analizar modelos enormes de cálculo y de salarios eso no es nuevo o sea, en el Banco Central de Venezuela hay demasiados ministros calificados o sea, no calificados, calificado, no lo sé, porque yo no soy ministro. Entonces, partiendo de eso, tiene que analizar todas las políticas que están aplicando en 20 años, porque es que no es no, no solo sino 40 años más de 100. Sí, gracias, señora, gracias por el apoyo. Bueno. Vamos a tratar de hacer las preguntas concretas, compañeros. Bueno, muy buenos días. Va directo para ah. la, la profesora Facolina Cruz. Eh, mi nombre es Luis Rodríguez. Eh, pido, eh, por favor, es una aclaratoria. Si es que el Estado aún sigue, si detuvo la maquinita, sigue sacando dinero inorgánico, eso es todo. ¿Quieres responder una vez? Sí, bueno, vas a, vas a... O sea, esa maquinita, de alguna forma lo mostramos en la gráfica, se apagó desde hace ya varios años. Cuando se emite, porque si se emite dinero, no se está emitiendo en la misma proporción que tiene que aumentar la cantidad de dinero en función del incremento de los precios. Cuando vemos que se aumenta la cantidad de dinero es justamente cuando hay intervención cambiaria, la inyección de divisas. Claro, el banco central saca divisas, la, la gente lleva los bolívares y se vuelve a recoger, el bilis, se vuelven a recoger los bolívares. Pero en, en, digamos, en términos generales, la cantidad de bolívares ha disminuido alrededor del 80% en Venezuela desde el 2018. Y sin embargo, el tipo de cambio sigue subiendo y los precios siguen subiendo. O sea, no es la, porque no es la causa ni del tipo de cambio, ni de los precios. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer las preguntas. Eh, ¿Rapas? ¿Cinco preguntas? Claro. preguntas? Si quiere que las si la repita, me La, me okay. la primera es, eh, ¿cómo se midió o qué herramientas utilizó usted? ¿Qué le permitió identificar de las, seis, de, de las seis variables las dos que eran más importantes? La segunda, ¿quién hace que esa arma de la guerra dolactúa y sea tan efectiva internamente dentro de la realidad venezolana? Porque externamente conocemos el enemigo, que reconoce hasta o públicamente cuál es el enemigo. Internamente, cómo identifica la persona de aquí, quién es ese enemigo interno, qué hace que ese impacto, que esas variables que utilizan ellos, sean efectivas aquí dentro de la realidad venezolana. La indexación del aumento del salario debe venir con medidas que, eh, que eviten que el ataque que, que haya otras variables que lo afecten. ¿Cuáles son esas medidas que usted piensa? Y la última es una pregunta que tenía en, en la intervención anterior, es la siguiente cómo replantea su posición en el escenario económico nacional la academia, sabiendo que su participación frente al gobierno es muy limitada, de hecho, han invisibilizado ejemplos. Eh, la diputada María Alejandra Díaz, antes tenía más participación, ya no la tiene. No, hermanos Cosa, no. ya no tiene el programa que tenía. Eh, Walter Martínez, no lo vemos. Eh, la profesora Parcoalina Curcio salía mucho antes, más en programas, ya no, a excepción de este tipo de eventos. Inclusive el profesor, yo recibo correos del profesor Librito García. Este, ya, no, ya, no, ya no lo hace. Entonces, esas son las preguntas. Sí, las preguntas ¿no? es, es, es, es, es. La primera, las herramientas que se utilizan. Bueno, eh, yo no entré en detalles con ese tema más técnico, ¿no? pero lo que se hizo fue un estudio económico, eh, donde se, se utiliza estadísticamente, un poco para, para comentarte, lo que se llama una regresión lineal multivariada. Se iba colocando que las variables independientes y las variables dependientes o sea, de qué está dependiendo ese incremento de los precios de qué está dependiendo las variaciones de la producción y allí mete estas variables que conceptualmente y teóricamente tú consideres en un modelo matemático estadístico, económico ese detalle que no voy a entrar ahorita pero para responderte está en el último libro que está por ahí ese mismo esos detalles están ahí los cálculos los están a pie de página justamente para el que tenga más interés de pero ese fue el estudio que se hizo. ¿no? Eh, la segunda es cómo el, la persona de a pie sabe que. El al operador, interno, ¿no? el sí, operador interno. Bueno, en principio el operador es externo. No, no se ha logrado sí. controlar eh, ese tipo, eh, digamos, ese ataque. Ahora, que haya algunos factores que de paso se beneficien es otro aspecto importante que hay que considerar. Realmente yo no lo mencioné, pero agradezco la pregunta. Porque, por ejemplo, cuando usted saca 5 mil millones de dólares, que no lo compran obviamente los trabajadores con su salario disminuido, lo compra porque esos es por la banca, el sistema financiero, quienes compran esa divisa, las están comprando baratas. Usted dirá, bueno, ¿25 dólares barato? Sí, es barato porque mañana lo más probable, dado el comportamiento histórico de estos 12 años, que esté más alto. Entonces eh, termina siendo para algunos factores un negocio importante. No es, pues, y no estamos hablando de dos ocho, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces hay también factores que hay que identificar, de, eh, digamos, quién se está beneficiando también del hecho de sacar esos cinco mil millones de dólares. Y por eso yo preguntaba, ¿dónde están los cinco mil millones de dólares? Entonces, no sé si con eso te respondiendo, no me acuerdo de las tres, la tercera. La tercera pero... es: ¿qué medidas proponen eh, para evitar que algunas variables eh, que puedan hacer que la indexación del salario se vea afectada? Porque, si bien, si bien es cierto, tiene la propuesta de la indexación del salario, pero deben haber medidas que protejan a esos que a están poniendo para que las otras variables no incidan de manera negativa sobre esto. Sí, no, bueno, nosotros, yo decía que no es la única propuesta, obviamente. Eh, ni es la panacea, pero por ejemplo nosotros hemos conversado, cuando digo nosotros ya saben que hemos venido impulsando lo de la indexación, el tema de las propuestas, de la política cambiaria hay que revisar, yo lo comentaba o sea, no es solo la indexación, yo meto el salario hay que revisar esa política de intervención cambiaria, donde las divisas se terminan, las coquitas se terminan y por ejemplo se ha propuesto también eh, eh, a propósito de la pregunta de fortalecer el Bolívar de alguna forma la indexación a través del petróleo es una risa para el Bolívar, lo protege pero también se ha hecho una propuesta de ver cómo fortalecemos el Bolívar y un poco lo que se está haciendo por ejemplo en Rusia pero eso lo, lo hemos propuesto de cómo el valor del Bolívar lo vamos referenciando a activos que son tangibles porque esta arma funciona por el tema de la supuesta confianza y manipulación psicológica el ataque al libre Entonces, ¿cómo hacemos para que en el marco de esa manipulación sean activos, tangibles, quienes nos vayan indicando el valor, por lo menos referenciando el valor? ¿no? Es un poco como funciona el petro por su parte, con respecto al petróleo, al oro, etc. Eh, el tema tributario también lo hemos eh, propuesto con todo el tema, lo que mencionamos mencionaba muy rápido, que es si el IVA, que es si el impuesto sobre la renta, pero el aspecto tributario también es importante. O sea, disminuir los impuestos regresivos, en este caso el libro, y aumentar el peso de los impuestos más progresivos. Y bueno, de allí propuestas que no son nuestras o se realmente están en el plan de la patria. Avanzar hacia la... Una, es una propuesta realmente socialista y revolucionaria. O sea, más allá de esto, estas propuestas para ir defendiendo, ¿no? es cómo avanzamos en el marco de un discurso social coherente, porque a veces se caen contradicciones coherentes hacia el socialismo y hacia la revolución. Y yo siempre digo, bueno, es que además ni tenemos el plan. O sea, realmente, si uno lee el plan de la patria, hay muchas propuestas. El plan de la patria de 2002. Hay muchas respuestas y algunas referencias. Hay muchas propuestas que no solamente van a limpiar, No me acuerdo de las otras dos otras... tres La última, eh, ¿cómo replantea su posición en el, en el escenario nacional? La academia, sabiendo que de su participación frente al gobierno es muy limitada, de hecho, han invisibilizado muchas cosas porque ustedes nos están invisibilizando. Bueno, ahí no, yo diría. No. Ahí yo preguntaría por qué las han invisibilizado, entonces no es tan pequeña la incidencia, diría yo, no, porque por alguna razón. Pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo desde las trincheras, desde la academia, los compañeros donde estén, aportando. Y con un solo objetivo, yo lo dije al principio, es con la construcción colectiva. O sea, aquí nadie está como que tiene la verdad absoluta, verdadera, sino bueno, lo que nosotros justamente desde la academia hemos estado viendo con análisis, con esas herramientas, analista, política, no sé las que teorías, etc. Bueno. ¿Cómo aportamos? Ahí están las propuestas. Además, las estamos haciendo, y yo creo que eso, más allá de algunos discursos, las estamos haciendo dentro de la revolución. las estamos haciendo desde la izquierda. Las propuestas nuestras van a favor de la clase obrera, no van a favor de la burguesía. Entonces, bueno, allí seguiremos. Tarde, misma, hogar, hogar, hogar, y primero felicitarlo para aclararnos un poco sobre lo que está pasando en el país sobre la economía, ¿no? Y preguntarles, pues, ya que ustedes han hecho las propuestas, Luis Brito, Oza, Valdés, Roscolina, Pulsorá, María Alejandra Díaz, entre otros, que están con ustedes, ¿qué respuesta le ha dado el gobierno nacional? Esa es mi pregunta. <risa> <risa> Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Están en marobras. que se termine la respuesta y. La respuesta es que ahora. Mira. Ah, Colina, ¿recuerda? Sí. No, bueno, es lo que nosotros hemos visto. O sea, nosotros tenemos tiempo haciendo diagnósticos y propuestas. Eh. Las hacemos así, ¿no? En estos espacios públicamente. Particularmente yo, o por lo menos que a mí me hayan dicho, eh, respondiendo por mí, que me hayan llamado para presentar las propuestas, no, no he tenido la oportunidad de ir a ningún espacio a presentar las propuestas. Por lo tanto, no directamente, más allá de discursos que van por allí, directamente no me han dicho, o sea, no conozco particularmente argumentos o contraargumentos contra, contra las propuestas. ¿Cuál es la idea? Esta es la propuesta. Por eso decía, una es una propuesta, una propuesta para el debate. Vamos a ver, porque además, conscientemente, uno no maneja toda la información. Primero porque no se publica, pero hay otra información que no necesariamente uno tiene que manejar, porque a veces es información estratégica de Estado, etc. Entonces, esta es la propuesta. Veamos con esta propuesta qué otras hay. Pero por eso yo decía, si esta no es la propuesta, si esta no gusta por alguna razón que uno no conoce, bueno, revisemos cuál es la política actual y si esa política actual me está dando respuesta, porque sinceramente uno... No solo uno no está en la calle y quien niega que el salario mínimo obviamente no sí, es O sea, eso es una realidad. Pero entonces revisemos por qué, o sea, cualquier política que estamos considerando para llegar a esos niveles de salario. Entonces actuemos en consecuencia, revisemos lo que dice en la política y bueno, y propongo algo. A ver ¿por qué le la bueno, hay descalificaciones también, lamentablemente hay descalificaciones y nosotros estamos, y lo que hemos hecho es presentar nuestras propuestas, argumentando con soporte teórico, con números, con argumentos, eh, sin caer, porque consideramos que el problema es muy importante, muy delicado para dedicarle tiempo de descalificación. Mi nombre es Manda Rivera, soy arquitecto. en los Este, bueno, la pregunta, la pregunta es la siguiente, ¿no? Ahorita el presidente en las últimas intervenciones habla mucho de la de bajar los recursos económicos, sobre todo a la comun, comunalización, o sea, a la conformación de las comunas, ¿no? Y se ha puesto como bravo y tal, porque no, la alcaldía no quiere soltar el poder. Económico, este, Eso no sería una, bu una buena opción desde el punto de vista económico, hablar de la banca comunal. O sea, que a través de la... que nosotros apoyásemos la comunalización con la banca, con el banco comunal. El banco comunal no puede servir de, de apoyo para el tema de la indexación. decíamos, las propuestas no avanzar hacia las comunas. Ya la, la ley relacionada con... Con las comunas, la, la parte de economía comunal está apro están aprobada y está recogido también el plan de la casa. Entonces, ¿cómo? Mientras nos defendemos, por una parte avanzamos con ese plan y entre ellos, la comuna, la banca comunal, a veces uno se pregunta por qué apoyar el emprendimiento más en cuanto a recursos, no a la comuna. El emprendimiento es un concepto individual, o sea, es una persona que emprende o un grupo de personas. Hay un concepto, digamos, más amplio, es más colectivo que el en Cerramos entonces con la participación de compañeros. Mi pregunta no es económica, es política. ¿Por qué si ustedes son tan claros? Luis Brito demuestra claramente el carácter anticonstitucional de esas leyes, cómo se cede la soberanía, cómo se restringen el, los derechos de los trabajadores. Pascualina demuestra claramente cómo es posible indexar la economía y subir los salarios. Entonces, ¿por qué el gobierno no los escucha? ¿Por qué los invisibiliza? Este, esa es la pregunta. ¿Por qué los invisibiliza? ¿Quién está elaborando la política económica? No es el Congreso, Tony decía que el Congreso no está discutiendo esta cosa. El Congreso aprueba las leyes, el presidente las reprenda. ¿Sí? Pero ¿quién elabora la política económica que no es capaz de escuchar la claridad con la que ustedes como maestros que son nos han ilustrado eso. muchísimas gracias, yo en lo particular, dicen que el que parte y reparte le toca la mejor parte y el que y el moderador siempre dice que, que robase el tiempo, pero un, un pequeño tiempo, ¿Qué me enseñó esta, esta actividad de hoy, que siempre aprendemos, ¿No? entre otras cosas me enseñó que la hacía sí así, si sí es verdad que emplea gente sabia y honesta, <risa> Bien por la CIA. Pero no me quisieron